Buenos días, es Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. ¿y tú? Muy bien, gracias. Como que sí, yo, no, ¿no? Sí. Sí. Como me desesperé y la, paré, ahora sí. la voy a y está volviendo a Y el es que está, puedo empezar a sí. pero, pero no me van a ver, porque no, la, no digamos, no, no sale del de la marca, de que no, está mirá, bien. Una, una boquita, sí. ya déjala en oscuro porque ya se está en oscuro. Ya que luego que ya déjala así en todas sí. las regiones. Entonces, no sé sí. si sí. ustedes sí. tengan algo que hacer antes y yo te aviso cuando ya esté ella. Okay. ¿Qué te parece que empezamos? ¿Qué te parece que empecemos en una hora y, y cambiamos porque hay un tema que vamos a tratar después, pero lo podemos tratar ahora. ¿Sí? Entonces, a, la, a las 12 Gracias. Te mando, te mando un mensaje de WhatsApp. Gracias. Ándale, pues, gracias a ti. Nunca me había hecho esto, ¿eh? Jamás. Sí, no, ahorita lo que pasa, ¿sabes qué puede ser? Este, que con tanta lluvia, eh, probablemente, no es que afecte a la fibra óptica, pero sí la señal... Bueno, ya, ya estamos transmitiendo, ¿eh? Eso que están diciendo se está oyendo al aire, Ah, eh, muy buenos eh, días a todos. Adelante, señor coordinador. Sí, sí, bueno, eh, ya estamos empezando de esta manera este, nuestra sesión matutina de los sábados eh, con nuestros eh, amigos que nos acompañan eh, eh, vía internet. Y el día de hoy te, vamos a tener dos, eh, dos temas. Uh, vamos a intercambiar eh, los temas porque... Tuvo problemas este, nuestra amiga María Dolores Álvarez Gasca y, y ella va a empezar a las 12 del día. Y por lo pronto nosotros eh, vamos a, a, a empezar este, este, esta sesión eh, pública con el tema del posible cabildazo que hay en, en, en el ayuntamiento. Para este para estos próximos días eh, en donde se, sabemos que el alcalde municipal quiere nuevamente eh, solicitar un crédito eh, para construir el museo de de la de la lóndiga de digo perdón de las momias de de Guanajuato y y aún cuando eh, Sabemos que este tema ya fue rechazado por el Congreso del Estado, el crédito. Parece ser que este, el alcalde ahora quiere que este ayuntamiento nuevamente eh, eh, vuelva a tomar el, el asunto en sus manos para aprobarlo. Para y parece ser que, que, que como que le urge que pronto se aprueben muchas cosas en en el ayuntamiento y eh, le doy la palabra para continuar con este tema a nuestro amigo Luz, eh, el licenciado José de la Luz Antibáñez Cantero por favor Muchas gracias coordinador Siliceo muy buenos días al público que nos escucha eh, quisiera ser muy puntual en el tema que comentó el señor Gerardo Siliceo primero, él lo discutía con el señor Esparza que conoce bien, el CSE un organismo empresarial, agrupa a las empresas de esta ciudad. No sé cuál sería el régimen que adopten, pero hay una ley de cámaras. En la prisa del presidente municipal que me abrumó y me inquietó cuando leí fue que citó ayer al cabildo para comentarles lo siguiente y apunto lo que comentó. Primero dijo que la Cámara de Diputados local ya le habían dado un predictamen y que ese predictamen era el que se les iba a dar el lunes para que lo aprobaran y aprobando el ayuntamiento ese predictamen, procedería a solicitar la aprobación del crítico, el cual según esto ya estaría planchado. Sacó en sus posiciones mías, aclaró su posición, Marta Salgado, el diputado local de, de Guanajuato, su hermano es el afamado Juan Carlos Delgado Zárate Ricardo Narváez es el secretario del ayuntamiento y su esposa Cecilia es regidora del ayuntamiento. Entonces, bueno, ahí se las dejo de tarea para que saquen el diagrama. Segundo, yo lo que quisiera saber para poder presentar esto que él dijo, ah, que además agregó que ya tenía el visto bueno del gobernador, el cual pues me gustaría que el gobernador nos explicara cuál es su visto bueno, que los guanajuatenses o yo como guanajuatense no no voy a abrogarme que yo represento a los guanajuatenses, bueno, yo como guanajuatense lo desconozco, el visto bueno, sobre el que él dio, pero si es la ingeniería financiera que la vez pasada la rechazó, y que el mismo Alejandro mencionó, que la expresidenta de la Comisión de Hacienda Diputada, y ahora actual presidente electa de León, que ganó abrumadoramente, él comentó que no lo veía bien, que no le creía bien, ese motivo lo habían rechazado el crédito sería bueno que nos explicara el predictamen que hoy decididos ahora por Marta Sagado, que es de Guanajuato en qué consiste esa ingeniería financiera primero para llegar a decir que ya está todo planchado y que el gobernador encantaría ya que nos trata a los guanajuatenses como de segunda, no viene aquí no viene aquí, etcétera, etcétera algo que ya todos saben, pudiera convocar la ciudadanía para darnos una breve explicación de algo que es tan importante para los buenos La reactivación económica, por un lado, ya no bueno, nos oponemos, pero cuáles son los pasos y segundo, algo que es un referente histórico de bueno el museo, o maldicho museo, Carlos Arce tiene razón, el el centro el, de el... exposición de las momias que como dijo Ortega y Gasset me tocó, por circunstancias reactivar ese, esa exposición en el régimen de Luis Ducoin, me tocó vivir como estaba. Conozco a los, a los que eran los... Cuando te los líderes, a la pantalla y hablas de lado, se deja de oír Piri. Conozco a la Chimis, bueno, la Chimis que ya murió, con ella negocié la parte política, la parte editorial, la parte de concepción de vitrinas, todo eso, lo trabajó. Eh, Isauro león en paz descanse, el maestro Pérez Bolde, Enrique Hague, ya fenecidos los tres, brillantes guarajuatenses, entre paréntesis. Y la otra parte es que cuando se terminó de hacer esta, este centro de expresión de museos, porque acuérdense ustedes que el, el cementerio de Santa Paula ya en esos momentos era depredador, era depredador porque estaba en una caverna, en una fosa las momias, los huesos, todos, se está acordar. Y fue una idea de que Chávez Morado presionó la campaña de Ducoin de sacarlos de ahí. Y tenían razón. Había manos ya. fíjense ustedes? Ya no se han acordado Yo, sí. Había manos que salían de la tierra porque los enterraban con, con petates. Bueno, se cambiaron ahí. Cuando, el, cuando se echó a andar el proyecto y vio Ducoin, que funcionaba muy bien, me lo quitó de las manos y se lo entregó al DIF. Y ahí le perdí al DIF estatal que estaba en manos de Carlos enríquez que estaba casado con Blanca Ducoin. Esta es la historia del famoso Centro de Exposición en las momias Después ya vino todo lo que todos conocemos. Ya hoy, aparte que ya se ha subrayado, el predictamen que presume Navarro del, de la Cámara de Diputados conocerlo, porque si es así, pues se presta muy mala sentencia. Que él Diga, primero, que ya tiene la mal del gobernador. Segundo, que el ISEC ya se quedar con estos enemigos. Tercero, que ya tiene el predictamen. Todas estas argumentaciones, pues, ahora sí, como dijo aquel panista famosísimo, Carlos, ¿Cómo se llama? Que fue secretario de Gobernación con con con el con Vicente Fox. ¿Cuál es el No, al otro. Sospechoso. Santiago Ucril. Santiago Es sospechoso todo esto lo quiero dejar en la mesa de los porque están convocando a una cita para que se apruebe el proyecto y de esa manera proceda al según esto el predictamen que ya la Cámara de Diputados le mandó a Navarro de ser así todo esto me provoca mucha suspicacia yo quisiera escuchar las voces de todos al respecto si estoy equivocado o realmente ya como Guanajuato es ya le soplo al jocoque porque con este muchacho su autoridad moral deja mucho que desear esa es mi intervención sí. muchas gracias yo, yo creo que valdría la pena hacer una, un breve recuento del tema en este ayuntamiento desde que empezó, empezó este, Alejandro Navarro a ser presidente municipal en este periodo en el que eh, solicitó un crédito por 60 millones se lo aprobó la, el ayuntamiento se pasó el asunto al congreso del estado en el congreso del estado lo rebotaron porque la, la argumentación fue que en estos momentos de pandemia no era oportuno hacer ese gasto porque habría otras prioridades si mal no recuerdo ese, ese fue la hasta donde llegó el asunto Ahora gana las elecciones y vuelve en este mismo ayuntamiento a querer tratar el asunto como si ya no existiera pandemia, como si efectivamente fuera ahora una prioridad que no, la, no lo era antes. Bueno, yo creo que la prioridad que pueda tener en, en, en cualquier lugar, este siempre estará subordinada a otras necesidades del ayuntamiento. Y hay muchos otros argumentos este, eh, respecto a este asunto, porque ya se comentó que el, el museo, pues no es un museo si se quita de donde está, es decir, pierde su naturaleza, porque eh, un museo necesita ser un proyecto social y cultural gratuito, con fines educativos y científicos. Y si se, lo que se busca es incrementar este, los recursos del ayuntamiento, pierde la naturaleza eh, este este espacio. Y ahora le quisiera dar la palabra a, a Carlos para que nos eh, contextualizara también sobre este asunto. Me alegra Carlos. que pensemos igual. Bueno, sí, sí Carlos. Carlos. Gracias. Eh, sí, eh, creo que tienen, tienen razón. A ver, lo que llama la atención es eh, la, la situación de emergencia en la que se plantea esto. Eh, como dice el licenciado Santibáñez, pues llama a sospechosismo, que es lo menos, sobre todo tratándose de un, un alcalde. Este como Alejandro Navarro, parece que la perspectiva es que encuentra más difícil pasar todas estas cosas en el próximo ayuntamiento que en este que va de salida y que probablemente piense que los integrantes de este ayuntamiento o algunos de los integrantes de este ayuntamiento que prácticamente ya no tienen pues nada que perder, pues este entreguen su fama pública a malas decisiones, ¿no? Yo creo que ese es el, ese, ese es, esa es la apuesta que está haciendo el alcalde Navarro, siendo como es, ¿no? Entonces, pues, pues ¿qué quiere? quiere? Quiere utilizar las posiciones que tienen ahorita algunas personas este, del ayuntamiento, que son posiciones muy debilitadas, para sacar estos votos que antes no se le complicaban mucho sacarlos. Aunque hay que decirlo, esto ya se lo habían autorizado en el ayuntamiento. Sin embargo, fue en el Congreso, precisamente, donde se este, evitó que se endeudara al municipio por 66 millones de pesos. Eh, y se evitó con la visión y con la perspectiva de que en estos momentos no era, la, no era oportuno, que los dineros y las capacidades probablemente... Eh, se necesitarían, sobre todo para hacerle frente a la pandemia y este asunto que parecía que venía, venía este, saliendo, que se venía acabando, pues lo que estamos viendo ahorita es una tercera ola que está siendo muchísimo más agresiva que la primera y que realmente no sabemos qué vaya a suceder. Por lo tanto, por lo tanto, esas capacidades necesitamos tenerlas en reserva de tal manera que no se encuentra las condiciones para que ahorita se vaya a apostar por un proyecto de estos. Probablemente es una imitación de los leoneses. Pues si los leoneses andan en estos momentos tratando de comprar un estadio de fútbol. Imagínense ustedes un estadio de fútbol en estos momentos, a ver cómo lo compramos este para que juegue la sierra bueno, pues los cultos guanajuatenses, pues vamos por el tercer museo de momias. Vamos a, a, con, a construir el tercer museo de momias, porque el primero está en, a, es anexo a Santa Paula, el segundo está ya en, en sangre de Cristo, ahí tienen unas momias también, ahora nos sobran momias, y pues vamos construyendo un tercero. Realmente eh, la, la cuestión se ve este, inusitada, no hay... No hay, no hay forma de pensar que esta sea una acción correcta para un ayuntamiento realmente responsable. Hay otras acciones que pueden ser muchísimo más necesarias a través de endeudamiento probablemente, pero si ahorita no se requiere, ¿para qué demonios queremos un, un nuevo museo cuando tenemos ya un museo, no se necesita, cuando no está realmente... Este, saturado, ni mucho menos. No, tiene, no, hay, no hay ninguna necesidad. No sé, pero se me hace que aquí la, la, el centro del asunto es algo que en corrupción se llama contratismo. O sea, la necesidad de estar contratando obra pública para, de esa manera, extraer rentas de los presupuestos municipales. Eh, recuerdo sobre todo aquella conseja de don porfirio díaz a uno de sus compadres que fue se fue a quejar con él pues de que no le iba bien como funcionario que realmente no ganaba lo suficiente que ganaba muy poco y que pues no no no le estaba saliendo el, el, el, el asunto y don porfirio díaz con mucha sorna le dijo compadre haga obras compadre haga obras precisamente eh, eh, este, en una conseja que lo que lo que predica es el contratismo. Eh, hagan obras para hacer contratos y de esos contratos les caiga eh, un, un, un dinero a los funcionarios. ¿Por qué? Porque si ese dinero sale de la propia obra y se les entrega por fuera, no hay posibilidades que la, audit que la auditoría superior del Estado identifique este estos estos pagos ilegales de eso se trata normalmente por eso les gusta tanto no los servicios sino los contratos y especialmente los contratos de obra pública o los contratos de compras de bienes y muebles que, que diga muebles este como pueden como pueden ser computadoras zapatos ya vimos el asunto de los zapatos aquí etcétera entonces más bien parece una apuesta por ello pero estoy viendo que quien está aquí con nosotros ya, Memo, sí. es eh, Paloma Robles Lacayo, Así es. Eh, que fue integrante aquí del observatorio y sobre todo que fue directora del Museo de las Momias. Y entiendo que Paloma pues, tiene una perspectiva ya muy cercana de cómo es la operación del museo y qué tan necesario sería tener un nuevo museo. Yo creo que deberíamos de escucharla, Memo. Sí, cómo no, si, si eh, Paloma nos hace favor de abrir su cámara y su micrófono, este, pues ya, ya estamos listos para escucharlo, pero parece ser que no está, está dejó prendido nada más ahí, este, de que ya había ingresado, pero no, no está en el aire, porque no, no, no, está, no está reaccionando. Bueno, pues, pues sí. entonces la, la, la seguimos esperando, pero bueno... Claro. Entonces el el, el, el, asunto, el asunto es este el asunto es el contratismo y eh, digo yo, yo, yo, yo ya no sospecharía como el piri sino yo afirmaría que esencialmente es el contratismo el que se busca. y creo que es muy importante que los guanajuatenses pues se den cuenta de las, primero de las condiciones en que estamos eh, generales, que está el país, que está el mundo, eh, estamos en momentos muy álgidos como para apostar en Guanajuato a la construcción de un tercer museo de la misma temática. Entonces, en el momento menos oportuno, un tercer museo de la misma temática, pues la verdad me parece una una una cuestión que no que no tiene no tiene ratio por ningún lado pero por ningún lado este, se, se encuentra la forma de sostener una decisión de este tamaño. Yo no sé, sobre todo, si los, si los miembros del ayuntamiento, los regidores y los síndicos, acuérdense que el municipio no se gobierna a través del alcalde, se gobierna a través del ayuntamiento. El alcalde es parte del ayuntamiento, el presidente municipal preside el ayuntamiento pero no es el órgano supremo de gobierno, el órgano de supremo de gobierno es el ayuntamiento. Y pues vamos a ver también aquí en esta situación, Piri, pues de qué, de, de, de qué cuero salen más correas y más, más bien qué tipo de cuero tenemos en estos regidores y síndicos, a ver si a lo que le apuestan es al, contratis, al contratismo y me imagino que en ese caso pues hay que observarlos muy de cerca porque algo traen entre manos y algunos de ellos van a repetir incluso entonces creo que hay votos muy importantes no sé cómo lo veas Piri Tienes mucha razón Carlos mira hay que hacer Paloma, ojalá haya aparecido quiénes votaron la vez pasada en contra yo me acuerdo entre ellos votó eh, la síndica votó Karen en contra, Oscar Aguayo, y una chica llamada Mariel, hasta ahí tengo registrado. Esos fueron los votos en contra del crédito. Hay que ver lo que sucede. Pero la parte medular, el día de hoy, es Perdón, Piri. Mariel, Mariel, Mariel todavía no entra. Mariel no, no está como regidora. No, ver, es la de Morena, la, la chica de Morena que es. Magali. Regidora. Magali. Magali. Magali. Dime, perdón. Gracias por la corrección. Hay que ver, pero el tema, como tú dices, Carlos, no es simplemente la aprobación de un ayuntamiento, es el tema de fondo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El sospechosismo, ya me lo quitaste. No, la parte medular hoy es, las gentes que van a votar el lunes en la tarde, están dispuestas a arriesgar su prestigio público, la ciudadana de Guanajuato, es una pregunta que dejo hoy en esta mañana. Bueno, sí, realmente, a ver, a ver, Javier. Eh, mira, este, obviamente el 17 de noviembre fue cuando se le negó el crédito por parte del Congreso del Estado de aproximadamente 66 millones. Ahora eh, hay que calcular eso, a valor neto presente, porque ya ha pasado el tiempo. Este, y, y obviamente complementando eh, los planteamientos, creo que con 10 votos este, el cabildo se autorizaría el proyecto. Aquí el problema es un problema de sensibilidad, es un problema de generaciones futuras, es un problema de endeudamiento, que en la práctica eh, va a dejar compromisos con las nuevas generaciones, es decir, él se va a ir en tres años, tres años y, y fracción, y los que vamos a pagar ese crédito somos nosotros. ahora yo entiendo el proceso ideológico eh, de planeación estratégica que tiene el Partido Acción Nacional, pero eh, yo estando alguna vez en la en Hacienda, en la, en la parte de deuda, que no es el caso comparativo, pero se me hace muy perverso que el propio eh, Congreso del Estado, eh, si ya negó una vez, vuelva eh, nuevamente a autorizar con el cabildeo que señalaba de relaciones eh, políticas y familiares, ¿no? Aquí, aparte del museo, hay, varios proyectos, hay varias cosas que no hemos tocado. La parte de la Presa de la Tranquilidad, que también manifiesta que va a ser eh, un endeudamiento por parte del área operadora del agua, y también eh, la autorización, ipso facto, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Bueno, aquí vamos a ver, este, eh, efectivamente, eh, habla de hay una nebulosa en términos de planeación. Y el estacionamiento, Javier. Y claro, claro, claro. Y, y, y la parte de, de, de, del esquema de concesiones, que en la práctica vas a invertir dinero público para ser concesionado a un privado y genera el proceso de utilidad. Ahora, hay que ver eh, que esta documentación, ustedes que son abogados, tanto este licenciado Santibáñez, tú y Guillermo eh, Gerardo Siliceo, esa información debería eh, meterse a consulta. No sé si hay un mecanismo en el cual los ciudadanos podamos ver eh, a cuánto eh, va a ser el precio eh, que le va a meter en las corridas financieras, cuándo va a recuperar la inversión, este, qué va a hacer con las personas que actualmente están eh, activadas económicamente en la zona de Tepetapa, ¿no? Ahí está arriba de Tepetapa que está el, el, el museo, etcétera no entonces, hay varios factores a analizar. Es decir, independientemente que sea un factor político, hay factores económicos. Está, estamos hablando de una recuperación económica. No estamos hablando de una recuperación política. En la recuperación económica son números y afectaciones. O sea, ¿vas a recuperarte económicamente afectando a otras personas, a una zona? Ese museo cuando esté solo, ¿qué vas a hacer ahí? O sea, son varias aristas, ¿no? ¿Cómo fueron los pronósticos financieros? ¿Cuál es el precio que le van a incrementar? ¿Cuánto es el monto de ingresos que esperan? Y ese monto de ingresos, ¿hacia dónde se va a canalizar? O sea, son preguntas que obligatoriamente, independientemente eh, que él sea el presidente municipal, tiene la obligatoriedad de informar, de transparentar, de decir eh, qué se va a hacer con los dineros públicos. Vuelvo a mi conclusión, aquel programa de entre lo privado y lo público genera confusiones, ¿no? Una cosa es lo público y otra cosa es la alianza estratégica con el, eh, la parte gremial del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Porque aparentemente, eh, no sé, yo deduzco, no me consta, eh, que hay una alianza estratégica en términos de algún tipo de negocio específico, ¿no? Yo, yo, yo, obviamente, pues son más temas, es la parte de la presión de la tranquilidad, provocar que se endeude eh, la parte del agua, y obviamente va a ser mediante un incremento del precio. No hay otro mecanismo, ¿no? En el caso del predial fue un incremento al valor del suelo. Pues en la práctica es un incremento de impuestos. Explícanos eso, ¿no? ¿Cómo? Explícanos el asunto del predial. Bueno, se supone que en el, año 2020, en el año 2021 está en la ley de ingresos eh, para, los, para los municipios del estado de Guanajuato, hay una estimación de la captación de ingresos. Entonces, eh, pues evidentemente que, que hizo un programa de actualización con, este, me imagino que ingenieros topógrafos, e hizo un levantamiento en, en escritorio. Y ese levantamiento en escritorio eh, simplemente le incrementó el valor unitario al suelo. Y obviamente hay gente que dice que no se incrementó el impuesto, que no que simplemente se incrementaron los valores. Pues bueno, ah, es, sí. eh, estamos jugando al gato y al ratón, ¿no? Ahora, eh, no sé si respetaría todas las eh, eh, beneficios de carácter eh, fiscal que tiene tercera edad, las cuotas fijas, eh, subsidios, etcétera, si en la práctica, eh, en el esquema tributario, pues necesariamente este, tienes que generar estímulos, ¿no? Y lo haces justo en pandemia, o sea, incrementas en pandemia, ¿no? Es una insensibilidad política muy fuerte, ¿no? No sé si con esto explico un poco, eh, sería cosa de documentar precisamente ya los casos eh, concretos de incremento, ¿no? Adelante. Javier, y, y la capacidad de, de endeudamiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo se estudia eso? Bueno, tú tienes tu generación de ingresos, ¿no? Tienes tu coeficiente de apalancamiento, presentas tu proyecto, eh, obviamente vas a generar, se te va a descontar del presupuesto o de los ingresos o de la captación probable de impuestos. Recuerda que los impuestos no existen. O sea, existe una cantidad que depende de la, de la eficiencia administrativa de los recaudadores, ¿no? Y si tú, este... Eh, tienes la eficiencia administrativa, pues vas a recordar, vas a recaudar la meta, ¿no? Eh, yo digo que esto, este, hay que verlo con detalle, muy profesional, con datos, ¿no? Porque si no, podemos desorientar a la gente y nos va a interpretar que queremos sesgar políticamente el asunto, ¿no? Oye, pero, ya, algo que yo quiero su, eh, señalar es que volvemos nuevamente a las ocurrencias, Claro, la... Y a, a mí lo que me preocupa mucho es que siga el municipio de Guanajuato sin una planeación adecuada. Es decir, para poder proponer o hacer una propuesta de solución de cualquier problema, incluyendo al, las momias, habría que hacer una evaluación diagnóstica que nos diga cuál es el estado actual de las cosas y cómo mejorar. Y a partir de eso, ya hacer las propuestas entonces yo no veo dónde está esa planeación en el municipio de Guanajuato para el caso de las momias para el caso del estacionamiento para el caso de de, de todos los eh, este, obras que quiere hacer ahora el presidente municipal yo creo yo veo una desesperación por gastar por contratar por sí pero a, a partir de qué cuál diagnóstico y aparte, tomar en cuenta que en este momento de pandemia hay otras prioridades que no son las que está señalando. Yo quiero señalar que la, la planeación está siendo eh, ignorada. Sí, este, Lorita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis compañeros del observatorio y a la gente que nos sigue en Facebook Live. Eh, mira, de acerca de, de los comentarios, eh, yo, yo siento que aparte, de, de ocurrencias, aparte de, de, de lo que comentaba Carlos, que es, este, que es contrataciones o, o que sea... So, yo siento que, que más que nada ahora es, como lo se ha manejado Alejandro Navarro durante este tiempo como presidente municipal, ya es un capricho. El señor ya es un, está encaprichado y quiere sacar a toda costa, aparte de, de pagar los compromisos, porque bueno, él ya vio que, que efectivamente eh, él promete, aunque cumpla a medias o cumpla mal, como fue lo de los zapatos, y otras serie de cosas, yo siento que, que el señor es, está encaprichado, está encaprichado y, y, y ya vio que como, si sí, volvió a ganar, entonces dice, bueno, pues a mí qué me importa, yo hago propuestas y yo ahora voy a sacar el museo, es, es, es un capricho, es un capricho del señor que no tiene, no tiene fundamentos, no tiene, como tú lo acabas de decir Memo, no tiene un proyecto bien, eh, él nada más dice, bueno, se necesita otro museo, se necesita otro, otra este, otro estacionamiento, se necesita eh, lo de la presa de la tranquilidad, o sea, pero ya son caprichos. El señor está encaprichado en hacer y que se vea que realmente él puede hacer lo que él dice. Y creo que es necesario que la gente conozca y sepa que realmente no es beneficio para la ciudadanía, que eso lo entienda. No va a traer un beneficio, al contrario, nos está hundiendo cada día más y con este endeudamiento sería terrible porque no sería nada más a tres años no lo cubriría tres años sería por mucho tiempo más el que estaríamos endeudados y qué va a pasar con realmente lo que re, re, la gente necesita las necesidades de la gente esto es muy importante quiere quiere hacer obras cuando no no hay dinero obras que no son que no son importantes las calles están se están eh, destruyendo con, con el agua y no meten mano para nomás hacen bacheos así, un, un, tapan un hoyito está lo de la subterránea o sea, hay muchas cosas que realmente la, la ciudad de Guanajuato necesita y él está encaprichado en hacer un museo porque él ya dijo que quiere hacer un museo y creo que eso es lo que la gente tiene que saber que es un capricho del señor ese es mi comentario y Yo quisiera darle la palabra ahora a, a, a, esa, a Paloma, que ya la veo que está activa su cámara, para que nos eh, comen, haga sus comentarios. Ella fue directora del Museo de las Momias y el tema lo domina muy bien, lo conoce muy bien. Quisiera pedirle que nos hiciera el favor de, de expresar sus comentarios. Le agradezco al coordinador, saludo con mucho cariño a los miembros del observatorio y agradezco mucho la oportunidad para conocer otro punto de vista. En principio, quiero señalar una pequeña inconsistencia que tiene de carácter conceptual incluso. Miren, la definición vigente de, del museo establecida en, en un consenso internacional, en los propios estatutos del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, que fue aprobado el 24 de agosto del 2007, dice que un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de estudio, educación y recreo. Por definición, un museo existe para dar a conocer el patrimonio que resguarda. Es una institución social eminentemente educativa. Por eso, por eso se pueden aplicar tarifas preferenciales. Por eso, inclusive, puede eh, en ciertas con condiciones permitirse los accesos gra gratuitos al museo. Porque un museo no existe para generar recursos. En todo caso, si, si tuviera ese propósito, no sería museo. Esa, en principio, me parece que es la primera inconsistencia. La siguiente inconsistencia de la, de la que les quiero hablar es, es la capacidad de carga. La, la ocasión anterior en la que se valoró el proyecto se hablaba de que pretende dar solución a la problemática de las instalaciones actuales buscando un espacio amplio y funcional que dé cabida a los miles de visitantes que acuden mensualmente a él ofreciendo condiciones de confort, seguridad y estética, lo que fomenta la cultura y el comercio. Como ustedes podrán ver, esto es una apreciación. Entonces, en función de la apreciación, uno se preguntaría, ¿y cuál es la apreciación de los visitantes? Porque aquí es una autoridad municipal interpretando, suponiendo esta expectativa de los visitantes entonces nos, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son las quejas más frecuentes de los visitantes y es muy interesante porque encontramos como factor predominante por ejemplo con respecto al total de quejas presentadas en el 2019 hablamos del 2019 porque el 2020 fue un año irregular por los periodos de cierre en, en virtud de la contingencia entonces, la causa más frecuente de la de queja de los visitantes fue la falta de explicación e información, la actitud de los guías, la ausencia de custodia durante el recorrido, el, la mala actitud del personal. Entonces, como podrán ver, no tiene nada que ver con las condiciones del espacio. Las principales inconformidades del público no tienen nada que ver con las condiciones del espacio. Esto es muy sintomático. Porque el principal argumento que está esgrimiendo para tratar de legitimar este capricho, como le llama Lolita, al proyecto de las momias es el visitante, pero resulta que el visitante quiere otras cosas. Luego, por otra parte, no tenemos una expectativa clara de crecimiento de la, de la afluencia. Esto también me interesa mucho señalarlo, porque lo que sí tenemos claro es que la afluencia del museo está decreciendo. Y para esto les quiero compartir los, los datos del número de visitantes por año, en donde claramente tuvo un efecto adverso el, el incremento en el costo del boleto. No perdamos de vista que lo primero que hizo el alcalde Navarro a, a, al llegar a la presidencia el 10 de octubre del 2018 fue presentar una propuesta de acuerdo que incrementara el costo del boleto de 60 a 85 pesos para adultos foráneos y en esta misma proporción de 42% para todos los demás eh, conceptos. Es importante señalar que en aquel momento justificó este incremento o si sí, lo fundamentó diciendo que era necesario incrementar la inversión, en la mejora progresiva de los aspectos museográficos, la conservación del recinto, la limpieza de las urnas y la conservación de los cuerpos. Y no gastaron ni un peso en estas actividades comprometidas. A finales del 2019 declararon que habían recaudado 5 millones de pesos más, pero no se usaron para lo que se había comprometido. Ahora, aunque la recomendación, la, la recaudación se incrementó, la afluencia disminuyó y esto es muy relevante porque un museo se tiene que dedicar exactamente a lo contrario. No se tiene que volver elitista ni, ni, ni selectivo. Tiene que difundir el patrimonio que resguarda, pero eso tampoco implica que deba llevarlo de manera itinerante cuanta feria de pueblo pague por tenerla, porque es un atractivo de Guanajuato. El sector turístico se perjudica de estas exposiciones itinerantes. Y como ya les había anunciado, les voy a mencionar el número de visitantes del museo de los últimos años. En el 2017 se vendieron 797,955 boletos, casi 800,000. En el 2018 se vendieron 728,374, estamos hablando de que hubo un decremento del 9%. Y en el 2019 se vendieron 619,397 boletos, es decir, hubo un decremento del 15%. ¿Cómo? ¿Cómo entonces si cada día llegan menos visitantes al museo, se va a justificar una inversión mediante deuda pública para ampliar las instalaciones? ¿En qué cabeza cabe esto? Es... Es una impertinencia, sin duda alguna. Bueno, y por otra parte, quiero señalar lo siguiente. El artículo cuarto de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato expresa que los entes públicos solo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas. Entonces, si va a acceder a la deuda pública, por definición tendría que ser un proyecto productivo. Y si van a concebir la exposición de momias como un proyecto productivo, entonces ni siquiera puede ser un museo. Ahora, por otra parte, hay que señalar que el, el decreto número 218, emitido el 30 de julio de 1996, eh, establece lo siguiente en su artículo cuarto. Se autoriza al gobierno del estado a donar a título gratuito en favor del municipio de Guanajuato el inmueble descrito en el artículo anterior, que es, por cierto, el Panteón Civil de Santa Paula. Con todos los bienes y derechos que incorpora, incluyendo el anexo donde se ubica el Museo de las Momias y el área de estacionamiento, que seguirá destinándose a los fines que guarda en la actualidad. Artículo cuarto. El bien inmueble donado revertirá al patrimonio del gobierno del estado con todas las instalaciones que en él se encuentran si el donatario le diera un uso o destino distinto al que actualmente tiene. Así que quiero saber con qué legitimidad el Congreso va a apalar una deuda para construir otro museo, a menos de que esto implique que el gobierno del estado recupere el museo original y las momias. ¿Te fijan qué hermosa es la, la inconsistencia? Bueno, luego, sucedió algo muy interesante. Como ustedes saben, desde diciembre del 2019 se votó a favor del endeudamiento municipal. Pero según el estado financiero de ese año, hubo un subejercicio de 173 millones de 750.974 mil 974 pesos. Entonces, en aquella época era muy curioso que necesitaran endeudarse por una suma casi del doble eh, del, del, del subejercicio. Vamos a, a revisar cómo está el subejercicio de este año. Ahora, por otra parte, y con respecto a lo que decía el, el coordinador, el, el licenciado Guillermo Siliceo, desde 1982 hay un documento técnico emitido por la UNESCO en donde se declaran los museos, o se, o se definen los museos de sitio, que son lugares concebidos para la conservación de un patrimonio justo en el sitio en el que fueron descubiertos o encontrados, que es exactamente lo que está sucediendo hoy con el Museo de las Momias de Guanajuato. La momia más antigua, como, como todos sabemos, fue exhumada el 23 de junio de 1870. Es decir, Remigio Leroy lleva 150 años ahí en donde está, en ese famoso pasillo que correspondía al osario, el primer destino de las momias que sigue siendo el de la actualidad. Reubicar a las momias significa perder esta condición de museo de sitio, una condición que no va a encontrar en ningún otro lugar. Y hay un hecho coyuntural que no quiero dejar pasar el, el jueves de la semana el martes de la semana pasada las momias chinchorro de chile acaban de ser declaradas patrimonio mundial de la humanidad y eso implicó una serie de esfuerzos de, de gestiones de muchos actores de la sociedad chilena pero uno de los criterios de la patrimonialización de las momias fue precisamente que se conservaran en el sitio en el que fueron descubiertas. Entonces, este gobierno ha sido absolutamente incapaz de, de descubrir las, las prioridades de la ciudadanía y mucho menos atenderlas. Y eso nos ha obligado a proceder de manera legal y también a, a tratar de cubrir esas deficiencias antes de pensar en un nuevo museo tendríamos que garantizar que las momias tengan protección y un reconocimiento y también también distintivos de, de esta naturaleza por ejemplo en lugar de simular la firma de un convenio de colaboración con el ina lo que el municipio debió haber hecho y que estamos haciendo es promover que sean declaradas monumentos históricos muebles por su vinculación con un inmueble histórico que ya está incorporado en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos Arqueológicos e Históricos eh, administrado por el INAH. Y después de eso, tendríamos que pugnar porque las momias tuvieran un reconocimiento de, de patrimonio cultural de la humanidad, que seguramente le, le, le darían a Guanajuato un interés turístico mucho más grande que un nuevo edificio. Además, yo tengo curiosidad de saber qué metodología emplearon para la priorización de este proyecto. Lo sabrá muy bien Javier, las metodologías que yo conozco incorporan como primera dimensión de análisis la aceptación social. El alcalde se está guiando por una apreciación, una apreciación de lo que los turistas quieren y necesitan, sin consultar a los turistas, ni tampoco consultar a la ciudadanía sobre la, la que recaerá la deuda. Como es una deuda pagadera a 10 años, implica que necesita la aprobación de dos terceras partes del ayuntamiento por una parte yo espero de los panistas que no se conduzcan con enajenación que al contrario conserven su sentido crítico y que valoren esta atrocidad y también espero de la oposición que se conduzca como tal ¿Qué, qué, van, qué sería de nosotros sin la oposición además como bien dice Guillermo los ediles que voten a favor de este proyecto van a cargar con la estigmatización por haber endeudado al municipio, si esto llega a concretarse. Y también tendrán que ser corresponsables y compartir con el alcalde las implicaciones legales de esta atrocidad, porque algo tendremos que hacer. Sí, Estas son algunas de las sí, reflexiones que tengo al respecto. Gracias. Mira, palo, excelente. excelente. Nada más un y felicito. felicito. Y Javier, felicito. A ver, adelante Javier. Mira, con la tendencia de visitantes que estoy viendo... Vamos a suponer que la tendencia de decrecimiento eh, continúe con un incremento a 100 pesos, ¿no? Lo cual significaría que te vas a 500 mil. 500 mil por 100 pesos, ¿cuánto es? ¿50 millones? Es el equivalente casi a lo que estás pidiendo de deuda. No, yo no capisco con la testa, como dirían los, este, los italianos, ¿no? Es decir, en un solo ejercicio vas a tener el ingreso específico de lo que estás solicitando como deuda. Sí, pero vas a pedir una deuda para desnaturalizar un proyecto. Vas a dejar a quitarle la, la calidad de museo porque vas a dedicarte a obtener ingresos. Y no se trata de eso en un museo, Javier. Además, hay, hay otras consideraciones que hacer. Perdón. En materia de gestión turística, los estudios recomiendan que en lugar de concentrar la afluencia en un polo, hay que procurar que este polo irradie, que la, que la afluencia turística se equilibre entre los demás atractivos de un destino. Es decir, si tenemos atractivos con, con un alto magnetismo turístico y otros con menor, tenemos que buscar estrategias para buscar que se equilibre. Y en todo caso, distribuirla, porque lo que hemos visto es exactamente lo contrario. Este proyecto pretende exactamente lo contrario, concentrar la afluencia turística en un museo y entonces descobijar al resto de la población y, y, y a los demás atractivos turísticos. Esto es absolutamente absurdo, irracional y, y que va en contra de las recomendaciones de, de los especialistas. Además, tendrían que haberse agotado todos los recursos posibles y todas las medidas posibles para mejorar la gestión del museo quiero comentar que en la administración anterior nos acercamos al CIMAT el centro de investigación en matemáticas y se hizo una tesis de maestría para analizar el, el fenómeno de las colas de espera en el museo y, y el estudio fue muy riguroso, fueron estudiantes de matemáticas, de, de maestría de estadística a tomar una serie de tiempos y esto fue durante largos periodos vacacionales entonces, me consta el rigor con el que trabajaron. Tuve el gusto de ser lectora especial de esa tesis. Con un convenio de colaboración con el CIMAT que no comprometería en nada las finanzas públicas, se podrían aplicar medidas con, un, con una eficacia inmediata para mejorar la, la, la experiencia del, del museo. La visita, eh, reducir los tiempos de espera, en fin. Entre muchísimas otras medidas que se pueden implementar, que nosotros fuimos descubriendo y que fuimos incorporando. Por eso, la propia tesis, el, el propio análisis de los matemáticos encontró que durante nuestra gestión la fluencia consistentemente crecía, porque nosotros aplicamos un protocolo que desarrollamos, y que fue tomando estas, estas prácticas para garantizar que el, mayor, el más amplio público conociera el museo y, y tuviera una experiencia satisfactoria. Nosotros aplicábamos encuestas de salida, que siempre fueron muy buenas. En fin, pero ahora este presidente municipal se, se va declarando, fíjense qué interesante, de manera progresiva se va declarando incompetente. Ahora ya no es capaz de resolver la problemática del museo, y entonces hay que crear uno nuevo. También quiere concesionar el alumbrado público y quiere concesionar la recolección de basura. Digo, a este paso, yo no sé por qué no renuncia y no concesiona la presidencia municipal, porque es lo que está haciendo, progresivamente. Así así es como lo veo. Muchas gracias, Paloma. Este, no sé si alguien quiera... Ajá, Carlos Arce, por favor. Sí, Carlos, abre tu micrófono porque está apagado. Ha sido una buena intervención. Creo que sobre todo el remate final ha sido ha sido muy simpático. Eh, bueno, como muchos de ustedes saben, yo estoy en contra de todo este asunto de las momias. Este me niego a, a seguir reflexionando sobre las momias de Guanajuato. Creo que eh, las momias de Guanajuato esencialmente son una pesadilla para la ciudad. Eh, yo no encuentro los valores históricos que otros encuentran. Para saber cómo era Guanajuato en 1870, no necesitamos preservar cuerpos áridos. Este, en todo caso, preserven 10 cuerpos áridos en Santa Paula y póngalos allí, y con eso tienen. No hay más necesidad, no son las, no son las momias de Egipto, ni son las chilenas. Entiendo que las chilenas tienen 7000 años de antigüedad, eh, me decían que son las más antiguas del mundo, más que las de Egipto incluso. Bueno, a eh, eso se, eh, eso tiene otros otros contextos. Pero el asunto otra vez es convertir, convertir a Guanajuato en la ciudad de las momias. Esto esto me parece verdaderamente ridículo que una ciudad como Guanajuato sea la ciudad de las momias y ahora les vamos a hacer un museo, este, un tercer museo, pues ya. ya Tuvimos dos, pues ahora les vamos a hacer el tercero. Eh, yo creo que ese es un mal pretexto para hacer un tianguis este, en donde van a vender este, locales comerciales al de alrededor de una exposición de cadáveres. Eso es lo que tenemos en Guanajuato. Estamos sacando a nuestros muertos y los estamos exponiendo en vitrinas. Se me hace absolutamente indigno de los guanajuatenses que estemos dedicados a eso y que todavía digamos, no, pero es una muy buena entrada para el ayuntamiento. O sea, los cadáveres de nuestros ancestros los exponemos para sacarles dinero. Me parece verdaderamente indigno el asunto. Pero bueno, más allá de eso, ahí está el museo. Bueno, pues ahí está el museo ya. Con eso es más que suficiente. Hombre, volteemos a ver los otros museos en todo caso. Voltemos a ver. Eh, la ciudad de Guanajuato, la magia de la ciudad de Guanajuato, cómo se creó esta ciudad. Por ejemplo, eh, tenemos muchos museos, pero no tenemos un museo de la ciudad. Los turistas no saben cómo se creó esta ciudad, por qué esta ciudad está creada en, en un lugar que, en donde no debería de estar. ¿Cuál es la historia de la ciudad? Pues nada más y nada menos es la historia de cómo Guanajuato inundó de plata a todo el mundo a mediados del siglo XVIII, y fue la base de la economía mundial en esa época. Eso no lo ponemos, ni lo sabemos, ni lo estudiamos. ¿Por qué no se dio la independencia de Nueva España en los mediados o este, casi al finalizar el siglo XVIII, como sucedió con las provincias norteamericanas, con las provincias inglesas en Norteamérica? Pues esencialmente por los acuerdos con la con la aristocracia minera del Bajío, entre otras cosas, porque si no hubiera sido una un muy buen momento la expulsión de los jesuitas y las revueltas que hubo aquí para iniciar la independencia de, de Nueva España. ¿Por qué luego surgió el movimiento de independencia aquí en, en, en, en la región del Bajío y sobre todo el, el, el gran evento que fue la toma de la lóndiga de Granaditas. Eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que tiene esta ciudad, más luego todos otros procesos de cultura que dejaron realmente eh, eh, este, muy impactado al varón Von Humboldt, que viajaba por todo el mundo y que iba viendo cómo se daban las cosas y cómo se, se conformaba la economía mundial. Y entendió que Guanajuato, pues era la gran potencia de Nueva, de, de Nueva España, precisamente. Estamos hablando de 1802, 1803. Bueno, todo eso está borrado por una cosa ridícula como es el asunto de las momias. Y sobre todo, ahora el plan, no voy a hablar del presidente municipal, porque después me dicen que lo traigo de bajada y sí lo traigo, pero digo, por, su, por, por buenas razones, no, no, no es una ocurrencia. Por muy buenas razones. Pero aquí, ojo, el asunto es el ayuntamiento. El asunto es de la regidora pauls por ejemplo. Vamos a ver cómo vota la regidora pauls panista, esposa del de secretario del Congreso, que va a procesar esto y que probablemente tenga intereses en algún momento llegar a la alcaldía o su marido. Vamos a ver cómo vota. Porque ella va a seguir en el próximo ayuntamiento. Es muy importante ver esos votos. Acuérdense que este es un gobierno colegiado. Hay que ver cómo vota Karen Valadez. Si ya votó en contra, vamos a ver en esta ocasión cómo va, cómo, cómo puede sostener realmente una decisión de este tamaño. Una locura de este tamaño. Es, son muy importantes esas, es, es, es, es, es, es, esos votos porque son muy significativos de cómo va a ser el comportamiento, el, el, el, la conducta política de, de, de, de, nuestros, de nuestros políticos locales. Este, se van a basar simplemente en las ganas de este alcalde porque quiere contratar a través de deuda, hacer un contrato de obra pública y seguramente... Eh, tener sobreprecios, porque eso es lo que van a hacer. A eso van. En buen español, sabemos que ese es el camino de los gobiernos botines y sabemos que este es un gobierno botín. Entonces, este, van a ser aliadas, por ejemplo, estos dos personajes, estas dos regidoras, van a ser aliadas del gobierno botín. Porque en todo caso, habrá que, estar la, eh, habrá que estar señalando su actuación posteriormente y especialmente en el próximo cabildo, en el caso de la regidora Pols. Me parece muy importante. Me, impor, me parece muy importante ver cómo actúa la, la, este, los síndicos, que son los encargados de ver el bienestar del, del, de la comuna, de, del gobierno comunal. Este, los dos síndicos, pues... Realmente una votación en este sentido es renunciar a sus funciones. Son dos síndicos que tienen una calidad diferente, no superior, pero diferente a los otros miembros del ayuntamiento. La, la regidora del Partido Verde, este, la regidora Melo, pues hay que ver también cómo va a votar. Digo, ya se va. el contenido de, de decencia de su gestión va a estar en ese voto. Va a estar en ese voto. La señora Tey también. Digo, ya sabemos que sus hijos trabajan en la presidencia y tiene, tiene compromisos por eso. Pero, pero vamos a ver cómo va a votar. Porque va a votar para que sus hijos sigan conservando la chamba que les da Alejandro Navarro. Digo, esto es muy importante. Esta es la calidad de nuestra clase política. Entonces, lo que se va a ver es esta calidad de clase política que tenemos los guanajuatenses. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, yo creo que tenemos que ya empezar a cerrar este tema porque está esperando nuestras invitadas. Pidi, por favor. Yo quiero cerrar felicitando a Paloma. Ha hecho una exposición extraordinaria. La felicito. Y ya con esto tiene la Cámara de Diputados el examen. ¿Por qué no debe aprobar el crédito? Ya no se hagan bolas. Carlos ya hizo la parte política y Paloma expuso claramente por qué no se debe aprobar este crédito. Lo felicito a Paloma, felicito a Carlos y a todo el grupo por su responsabilidad social hacia Guarabato. Muchas gracias y muy buenos días. Sí, Javier. Estaba, mira, yo a manera de conclusión, porque sí, es una falta de respeto que nos están esperando por ahí, es este, pues de alguna manera eh, si jurídicamente dejar la idea eh, este proyecto debe ser público. O somos ciudadanos de segunda de a pie que no de, que no conocemos este este proyecto financiero, ¿no? Habría que revisar la opinión jurídica de ustedes y ver si esto se tiene que generar una consulta que la gente se entere, que la gente participe, que dé sus opiniones. Yo concluyo. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, este, Paloma, por favor. Muchas gracias. Yo solo quiero cerrar diciendo que si hay instrumentos de planeación, tenemos un plan municipal de desarrollo 2040, donde les garantizo que hay otras prioridades. Ahí está. Si, si lo que se quiere es tener obra pública, ahí está lo que se tiene que hacer. Y, y no por la vía del endeudamiento. Y finalmente, yo creo que tenemos que aprender muy bien del fracaso de la Feria de León. Se, se obtuvo cierto, menos cierto. de la tercera parte de recaudación y de afluencia. Entonces, a mí me parece que es un indicador muy claro de la torpeza de hacer una inversión en materia turística en este momento. Gracias y ha sido muy un placer. Cierto. Gracias. Bravo, bravo. Saludos. Bravo. Hasta luego, Saludos. Paloma. Eh, hasta luego, Paloma. Gracias. Gracias, plazo, Paloma. No un gusto verte. Un gracias. Bueno, este, el tema de hoy que habíamos anunciado, lo cambiamos, es eh, la calle subterránea de la ciudad de Guanajuato y tenemos para tratarnos el tema a una experta en el tema, eh, quien es eh, Dolores Elena Álvarez Gáscar, eh, nacida en Guanajuato dentro de una familia muy querida en la ciudad de Guanajuato. Y formada en, en la problemática de la ciudad por, por, por estar en esta eh, ciudad, su familia y ella misma. Ella este, realizó sus estudios primeros de una licenciatura en química, de la cual está titulada, tiene una maestría en restauración de sitios y monumentos, tiene un curso de actualización en Francia para... para eh, poder eh, mejorar su perfil respecto al trabajo que realiza cotidianamente. Sus áreas de investigación y desarrollo son estudios sobre caracterización, deterioro y conservación de materiales de construcción de monumentos del estado de Guanajuato, con énfasis en distintos tipos de piedra y morteros antiguos. Estudios sobre consolidación y protección de distintos tipos de canterías utilizadas en monumentos de la ciudad de Guanajuato, aspectos iconográficos de monumentos eh, virreinales. Ella ha impartido clases en la Universidad de Guanajuato, en la, en la Universidad San Carlos en Guatemala, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Eh, varios de estos... Eh, eh, cursos tienen que ver con los, la formación de posgrados en esas universidades eh, ella tiene como trayectoria académica pues fue jefe de investigación y posgrado en la facultad de arquitectura de la universidad de guanajuato desde septiembre del 2001 fue jefe también de investigación de la facultad de arquitectura de la universidad de guanajuato 2004-2006 coordinadora de la maestría de restauración de sitios y monumentos del Departamento de Arquitectura de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato, desde febrero del 2010, miembro de la Comisión de Bienes Precios del Patronato de la Universidad de Guanajuato, miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Universidad de Guanajuato de 2019 a la fecha, es miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato entre 2012 y 2013, es una persona muy conocida eh, y apreciada por todos los eh, guanajuatenses y, y la comunidad universitaria. Y así le doy la bienvenida a Dolores Álvarez Gasca por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy sobre este tema. Muchas gracias y eh, bienvenida, Dolores. Muchas gracias, muchas gracias a todos por esta invitación. Un gusto estar con ustedes y también, por supuesto, una disculpa, la computadora, ya ven que las computadoras luego son muy veleidosas y decidió, decidió actualizarse cuando yo estaba aprendiendo. Allá había estado trabajando con ella y no me avisó que se quería actualizar y hoy decidió que eso era lo que iba a hacer. Y tuve que esperar pacientemente hasta que terminó. Bueno, pero bueno, ya estamos aquí. Agradezco muchísimo la presentación, Memo, te, te agradezco mucho tu gentileza tu, y la invitación de todos y la atención de todos ustedes. Pues bien, yo preparé un, un pequeño trabajito sobre, sobre la calle subterránea. ¿Por qué me metí mucho en la calle subterránea? Porque cuando estudié la maestría de restauración de sitios y monumentos, siendo yo, como, como dijo Memo, hoy de, de entrada, soy licenciada en química, pues teníamos que elegir con todos los alumnos un tema a estudiar y... Y, y, y pues todos los, mis compañeros arquitectos escogían eh, templos y yo no llevaba ni qué escoger por la cuestión de que pues, mi formación era distinta Una, un gran amigo que ya, que ya descanse en paz, Hernán Ferro de la Sota fue el que me dio la idea me dijo, oye, ¿por qué no coges la calle subterránea? ahí están todos los materiales echándose a perder y él fue el que de hecho me, me orientó hacia la calle subterránea la, con la cual yo tenía cierto, como cierto interés extra porque pues el, el, el primer pro, prototipo de proyecto para hacer la calle, pues había sido mi papá, y con eso fue con la que me titulé, con, de, de la maestría de restauración de y monumentos, con eso me titulé, junto con Eloy Juárez, que tomó la parte de materiales, digo, de estructuras, éramos los dos no, no, no arquitectos del grupo, Eloy Juárez y yo, de un grupo de 15, y otra arquitecta, Maricina Cervantes, tomó la parte arquitectónica, al final ya, ya fue la, la, ella se incluyó al final, y pudimos hacer una tesis multidisciplinaria. Bueno, entonces me voy a permitir este compartir la pantalla. Por favor. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, sí ya, ya okay, está. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, porque luego me, me resulta que, que luego yo estoy viendo el trabajo y las los, los otras personas no lo ven. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. La, bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Eh, ustedes saben, la, la, en 1548, por pura casualidad, descubrieron los la, primeros yacimientos de plata en, por ahí, por el rumbo del Cubilete, por el rumbo de la luz. Y aunque no hay ninguna, ninguna fundación oficial de la ciudad de Guanajuato, eh, se considera su inicio en 1554, inicio del asentamiento, cuando construyeron los famosos cuatro fortines, en cuatro para defenderse de los ataques chichimecas, obviamente, eh, uno en el Cerro del Cuarto, atrás de la universidad, otro en Santana, otro en Marfil y otro en Tepetapa. El que creció más fue el del Cerro del Cuarto, que no esperaban eso, esperaban que iba a crecer el de Santana por la cercanía con las minas. Y bueno, ya en 1574 ya tuvimos un alcalde mayor y un primer ayuntamiento. Ahí están las fechas, 1619 es el nombre de Villa, recuerda una Villa o Logo Ciudad, y el nombramiento de la ciudad vino hasta 1745. Un poco ligado con la Universidad de, Guanaju con la Universidad de Guanajuato, porque en 1732 se era fundado el colegio, el hospicio de la Santísima Trinidad, y digamos, ya el asentamiento o la villa tenía un plus, ya tenía hasta una escuela de, de jesuitas, ¿no? Bueno, la ciudad ha sido asolada por o por, o por sequías grandes o por, por inundaciones. La calle subterránea está más bien ligada con las inundaciones, porque pues obviamente se, se sentaron en las en los márgenes del, de un río, el río Guanajuato, y que pues atraviesa la ciudad, y empezó a haber inundaciones grandes, sobre todo a partir del siglo XVIII. Una enorme fue el 5 de julio de 1760, que acabó con las dos terceras partes de la ciudad. En el año 70 hubo otra, en el año 72 hubo otra. En el año 80 y así siguieron, algunas más grandes y otras más chicas, pero todas no dejaban de inundarse. A partir de 1772, buscaron especialistas de la Ciudad de México y ellos vinieron y ellos dieron su dictamen. El dictamen decía que había un alto nivel de asolvamiento en el río, Estaba, habían, habían disminuido mucho el espacio disponible de, para, para que circulara agua, por la basura y los desechos que las haciendas de beneficio de mineral vertían en el río. Prácticamente toda la que ahora es la ciudad eran haciendas de beneficio, no estaba lleno de haciendas de beneficio y todo el montón de, de, de ahora llamaríamos jales que, que sobraban, que eran muchísimos, los aventaban al río y la gente echaba la basura al río, o sea, en eso no hemos cambiado mucho, desafortunadamente. Y entonces, pues el río se fue asolvando y asolvando, y llegó un momento en que ya no le cabía mucha agua. Y cuando en el año 1760 llovió mucho por el rumbo de, de, de, las, de, de Calderones y del Monte San Nicolás, pues aquí se vino a reflejar la gran inundación. Aparte, pues se habían estado pegando cada vez más al río, lo que también hacemos, seguimos haciendo a nivel nacional, pegándonos al río, había ya construcciones. Entonces ya estaba muy el espacio ya era muy pequeño. Aquí les presento el mapa Rosuela, que es un mapa muy famoso, que se hizo precisamente, es como de 1750 y tanto, se hizo precisamente para, porque ya estaban teniendo los problemas de agua. La ciudad, como lo ven, aquí, aquí el, ese es el río, como va dando vuelta, aquí lo vemos grande, esta es la calle de Alonso, aquí pasa, por pues, se ve uno de los puentes, el puente, posiblemente el puente de San Pedro de Alcantara, aquí está el templo de San Diego, este es lo que ahora es el Jardín de la Unión. Y el río continúa, ¿no? Continúa, continúa, continúa. Aquí tenemos la Basílica, todavía le falta la Torre Chiquita. Todavía no existe la compañía. Por supuesto, no existe la universidad. Pero ya está, digamos, ya, ya existe de alguna manera la Plaza de la Paz, que sería esto. Y hay asentamientos por este lado. Entonces, eh, pues, eh, este este, este este plano que es muy famoso y muy bonito se mandó a hacer, de hecho el primer plano que yo tuve de este me lo regaló Memos y liceo. un día que fui a su oficina cuando estaba el director de, de cultura y él tenía de estos y, y le dije que qué bonito estaba y me hizo favor de regalarme uno entonces eh, pues yo me estaba informando el original estaba en, en, la, en la Sociedad de, de Geografía en México en frente de San Ildefonso pero que ya no lo encuentran Total y cuenta que hay otro que ahora nos estamos basando en él, que es el de Silvia Corona Cortés, que es personal de ella, que era su abuelo, don Manuel Cortés, que fue rector en la universidad, y se le heredó a ella al, al ver que estaba estudiando arquitectura. Bueno, aquí tenemos el, el mapa, cómo estaba más o menos la ciudad, cómo estaban todas las, to, todo estos de, to, eran haciendas, la hacienda del de señor Alonso, ¿no? acá sí, Acá estaba la hacienda de Cervera, por donde está ahora Belén. Estaba lleno de haciendas. Acá estaba la hacienda de San Agustín, la hacienda de, de, de ¿cómo se llama? De San Jerónimo. Todo, todo estaba lleno de haciendas. Bueno, ¿quiénes fueron los maestros? Lo sabemos muy bien, gracias a los, los especialistas que trajeron de México. Gracias a, al padre Marmolejo, en sus efeméridos, él, él habla de, y están los documentos, todavía están los documentos en el archivo histórico, vino Francisco Bruno de Ureña que era maestro en arquitectura, carpintería y ensamblaje y Ventura, Manuel Ventura de la Cerda, que era una larife entonces ellos recorrieron todo el río y ellos dieron ese dictamen pues está llen, ya no hay cauce ya se lo comieron entonces ellos proponen para librar a la ciudad de inundaciones el, la única cosa que hay que es volverle a dar al río caja caja, así dijeron, de 12 varas pensemos en que una vara es 900 y tantos milímetros, casi un metro. Por eso es que toda la subterránea tiene el mismo ancho, la misma anchura, porque se, la caja era la que debía de ser de 12 varas y la caja le iban a poner paredes de calicanto, muros de calicanto, para precisamente encajarla y para que ya no fuera a haber eh, invasiones sobre, sobre el río y seguramente que les costara más trabajo echar la basura que la, sigue, la seguimos echando. Bueno, Aquí tenemos pues un aspecto de la subterránea, aquí cerca del teatro principal, una de las zonas abiertas, como la gente pues quiere crecer su casa y pone este tipo de pilares para sostener una extensión de su casa y bueno, en todas partes vamos a tener esos 12, 12, 12 varas, ¿no? que son como un poquito más de 10 metros, Esas hacia el otro lado. Bueno, la consecuencia, les costó mucho trabajo, a aceptarla porque incluía destruir las fincas que estaban pegaditas a ambas márgenes del río. Y claro que la gente pues, se opuso. Y luego, a, al abrir, la ciudad iba a quedar con, arriba de nivel, al abrir, a la, al hacer las, los, los muros, muchas, muchas construcciones iban a quedar, digamos, abajo. Y eso lo podemos ver en el, es muy claro, en el, en el ¿cómo se llama? En la, en la vecindad de San José, junto a Bancomer en que va, va uno hacia abajo, ¿no? Y antes había ahí viviendas para personas de, de, de escasos recursos. Yo recuerdo cuando llovía y a veces se les metía el agua, estaba la pobre gente sacando de ahí su, el agua. Otro ejemplo es la casa de, del Barón de Galvez, que después fue la casa de gobernadores como Juan José Torres Landa o como el gobernador Velasco Ibarria, y, y después se convirtió en una en un antrono que se llamaba el Capitolio, y ahora creo que eso, bueno, ahí está el banco ahora, el banco Bambajío, pero ahí entra uno por el descanso de la escalera, la, la, digamos, el patio quedó abajo, y uno de los que muchos se opusieron a esta medida fue precisamente el varón de Galvez, pero digamos, pudo salvar la parte de abajo de su casa, porque muchas personas no la pudieron salvar, y tuvieron que asolvar, o meter ahí cascajo, para rellenar esa primera, esa, ese piso bajo, y entonces su, su primer piso se convirtió, se convirtió en planta baja y volvieron a construir otro arriba. Y lo podemos ver en esa finca que está en Alonso Alonso 10, el hotel, el hotel que está ahí en, en, en Alonso. Eh, podemos bajar, entramos por Alonso, entramos al comedor y, y, y está ahí el, el, el, el lobby, la, la, la recepción para los que duermen ahí, los cuartos, están las habitaciones arriba, pero uno tiene, hay una escalera hacia abajo donde están los baños que eso estaba lleno de cascajo, eso, eso ahí les había costado un dineral sacar todo ese montón de, de, de, pues de, de, de cascajo con el que había rellenado para subir la, la finca de nivel. Todas las casas cercanas al río tuvieron ese problema. Bueno, por fin, como siguió, después del año 72 siguió habiendo inundaciones, pues ya se decidieron a iniciar esos trabajos de, de darle caja al río, aunque enterraron una parte de la ciudad, Después de la inundación de 1780. También se oponía a los vecinos porque no iban a creer que el gobierno iba a hacer el, el, los muros. Cada vecino que, te, que estaba pegado al río tenía obligación de hacer su pedazo de muro. Y esa es la, la razón por la que si uno se va fijando al caminar por la calle, vemos que hay cantera verde. Bueno, está tan mugrosa la pobre que a veces no se ve, pero hay... Hay cantera verde, cantera rosa, cantera conglomerado rojo, cantera blanca, de la que consiguieron. La que en ese momento se les hacía más fácil, la que tenían más a la mano, fue la que ellos utilizaron. Y según el maestro Rodríguez Frausto, tardaron más de 50 años en, en terminarla. Todavía inclusive, pues en, una, en alguna publicación que yo vi del de, de, de Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, se hablaba de que el intendente Riaño, cuando vino a gobernar esta zona, todavía le tocó convencer a unos vecinos, que faltaban dos que tres, de acabar de cerrar los muros, de que construyeran su muro, y hasta dice muy curiosa la, el documento, porque por ahí, cuando llueve, el río se sale de madre, así dice. Entonces, eh, tardaron mucho en poderla terminar, por fin la, la terminaron, y bueno, otra vez eh, tenemos aquí el Rosuela para ver, para el, el, el, que la, el señor que, la, que lo hizo se llamaba Joseph Rosuela. Todo el todo mundo lo conoce como el mapa de Rosuela. Y bueno, aquí tenemos como pues, to, todas, todas las, las fincas que, que van quedando y cómo tienen que empezar. Ya habían hecho puentes ¿eh? desde antes para pasar el río, pero tuvieron que hacer más más puentes Bueno, aquí tenemos uno de los niveles más bajos del río, que es el Museo Dieguino, precisamente, ¿no? El Museo Dieguino, pues, entramos por esta zona, está en este, en este nivel, y según las efemérides, aquí era donde, cuando había inundaciones, era donde peor les, más encharcaba el agua y donde peor les iba a los, a los frailes dieguinos, porque se inundaba toda su, su partecita de... de toda su, su, su claustro y, y en, entraba al, al templo y, y andaban los ornamentos y los santitos flotando fue eh, a partir de, de 1700 esta época es cuando tienen ellos tienen que subir el, el templo de nivel, eh, el costo lo paga el conde de Valenciana y suben de nivel el templo se quedó algo abajo para que ya no tuvieran estos, esta problemática no y, y bueno alcanzamos y vamos al Museo de Allí, ¿no? este es el claustro pero si nos vamos a la parte de, de, del frente, donde estuvo la puerta, pues todavía ahí están como unas esplonas en que nos hacen recordar que llega era la puerta del convento. Tenemos, aquí tenemos con, muy cochino, pero aquí tenemos, por ejemplo, piedra blanca. Y vean los sillares cortados muy como, como para el epípedo. Y en este caso no, es conglomerado rojo nada más, en, eh, medio cortado para ser puesto, ¿no? Que son muy hábiles nuestros. nuestros eh, Todavía hasta la fecha nuestros albañiles para hacerlos, ¿no? Bueno, pues con el tiempo tuvieron que volver a hacer puentes de madera. Ya eran vanos mucho más grandes, eran varas, lo que tenían que librar, y les llamaban puentes de palo. Pero con el tiempo, pues ya los van sustituyendo con puentes de piedra, y hay, hay de hecho registros de todos los puentes que hubo en la ciudad. Y sobre los muros se levantaron también bóvedas, ¿no? Es el caso del mesón de San Antonio donde el Marqués de Rayas era el, el dueño de dos, de dos áreas, de, de, la, de terreno en ambas orillas y pide permiso al ayuntamiento para, para, para ir a hacer una bóveda y poder tener un, un solar más grande para levantar su mesón. Y luego sobre muchas bóvedas, como este caso se construyeron edificios, y hay plazas, hay calles y también la gente empezó a hacer una bola de cuartos voladizos pequeños como Bueno, aquí tenemos a este, a estos arcos, por ejemplo, fueron construidos para hacer aquí una bóveda que ya no alcanzaron a hacer. En cambio, en este caso sí alcanzaron a hacer. Pero vean ustedes los cuartos voladizos que eran los excusados. Eh, aquí, pues, tenían el, el, el bañito. Aquí es una terraza, ¿no? Que se ve por el tipo de barandal, pero este es el excusado. Y el, cuando uno iba al baño, pues, y, y le daba... Le bajaba la, la, el agua del, de, del WC, pues caía en caída libre hasta el río, ¿no? Según nos platican. Bueno, raras son la, la doble, las dobles arcadas como esta que la tenemos, todos sabemos, bien abajo del jardín de la Unión. Estas no les gustaban y no fueron recomendadas por los expertos porque cuando, como el, el agua viene de, de la dirección, digamos de la presa para, para los pastitos, o sea, el agua corre hacia acá, eh, si había ramas de árbol en, las, en, las, en los aguaceros fuertes o había trapos o había un animal muerto, se atoraban en los pilares y ahí se hacía un masacote que después es una especie de, de, de, de nudo de tráfico pues, para el agua y, y tú no les gustaban, querían los manos abiertos. Esto es de lo poco que se nos quedó con doble arcada que la verdad bueno, es muy bonita. Aquí tenemos otra doble arcada, aunque esta es la que está ya por, por la comercial mexicana, y otro cuarto voladizo, ¿no? Aquí los tenemos, aquí la piedra como ven es blanca, acá tenemos, hicieron su balconcito, tienen la casa, hicieron su terraza, un cuarto voladizo, pero este no, no iba a tener water, porque callazó sobre su propio balcón, en cambio este sí, este era un water, ¿no? Cuando, vamos a ver cómo, ahorita, cómo, cómo fue que, que se va descubriendo esto, para los antiguos, ¿esto qué fue?, a los antiguos este era simplemente el drenaje era una manera de mantener la ciudad seca y como, como decía uno, uno de mis nodales que ya falleció el doctor Leonardo casa de, de Lina de México, que decían que en su momento era él, él, el mayor experto en arquitectura hidráulica colonial del país, él decía que se veía la mano de los mineros en toda esta construcción de, de, de la calle subterránea porque como los mineros saben trabajar muy bien cómo hacer ventilaciones para en la mina tener ventilación, y esta calle tuvo que tener ventilación, entonces decía que seguramente de los manos de los mineros estuvo por aquí para, para, para dar alguna asesoría o saber cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Aquí tenemos de abajo del... Vean ustedes, todo esto de acá arriba en muchos casos es ladrillo, Estas, estos arcos son de ladrillo, con piedra metida, o sea, cada quien hizo como pudo, y aquí todavía tenemos la prueba de que ponían aplanado, Pusieron aplanado en la parte, aquí se ve, y hay uno que está to totalmente aplanado, pusieron aplanado para, para, este, para proteger, para proteger su, su construcción de los vapores que las aguas negras daban. ¿no? Bueno, ¿cómo se convirtió el río en calle? Bueno, esto lo saqué gracias a un artículo que hizo el ingeniero Antonio Nieto Vargas, eh, papá de Antonio Nieto Antún. Antunes, que fue un tiempo director, aunque su papá también fue director, eh, el de Minas, en una revistita que se llamaba El Gallo Pitagórico en septiembre del 76. Bueno, eh, el ingeniero Nieto platica cómo en 1961, el entonces gobernador, doctor Jesús Rodríguez Gaona, solicitó apoyo a la Universidad de Guanajuato para resolver el problema de la obstrucción del río por el gran asolvamiento existente. Eh, alguien fue y le dijo, ¿sabe qué? Está ya lleno de suciedad y puede salirse y volver a inundarse la ciudad, sobre todo en la zona del Baratillo. El, el rector de la universidad, pues recién apenas cumplió un año de haber fallecido, el licenciado Eugenio Trueba Olivares, y pues el licenciado Eugenio Trueba eh, se fue con los de Minas, mi papá era el director de, de la escuela de Minas y, y se fue con los de Minas. Entonces, eh, que, que fueran a ver si era cierto esta, este, este problema ¿no? de, del asolvamiento. Y bueno, aquí tienen las fotografías, claro que era cierto, ¿no? Hasta dónde llegaba la suciedad. Claro que había, había zonas abiertas y cualquiera lo veía, ¿no? Eh, mmm, dicen que, que nosotros no lo detectábamos, pero mientras no fue calle, toda la ciudad olía caño. Y que la gente de fuera lo detectaba y después pues, se acostumbraba. Pero nosotros nunca lo no, pues, vivíamos así y no nos, no, no, yo no me acuerdo que hubiera olido a caño. Claro, cuando uno se trepaba al, al puente de, de Tepetapa y veía hacia abajo, pues sí, se sí olía a caño. Y también en algunas otras partes, pues, que estaba, había lugares que estaban abiertos y por ahí. Yo me acuerdo que se metían los niños a jugar, pero pues vean ustedes qué alto estaba el, el asolvamiento, vean, el, ya estaba muy alto, claro que sí podía ser. ¿Quién les ayudó de, de, de, de, de, mina, de, de, de la universidad? Bueno, pues fueron alumnos de ingeniería de minas y de ingeniería civil. No sé si de topografía, porque eh, encontré yo... Eh, de ingeniería de minas sí sé muy bien, porque mm, mis hermanos, los dos hombres, varones, hermanos que tengo son ingenieros de minas, y el mayor, sobre todo, me, me ha platicado cómo... Algunos de los que ya son gerentes de, a nivel nacional, de los grandes señorones de la minería, que estudiaban casi todos entonces aquí, le habían platicado a él cómo aprendieron a, a, a, a escuchar cuando alguien iba a tirar eh, del baño eh, en uno de los cuartitos que vuelan para correrle y, y no estar abajo, porque, y, y aprendieron a hacerlo, supongo que tuvieron alguna vez algún problema, porque nada más que, caía la porquería, decía ¿no? Se les, se les dotó de, como acá, podemos ver acá, de, de, pues traían su casquito de minero con su lámpara y, y se los dotó, todos traían eh, botas de hule, eso era todo, eso era todo, eh, y, y pues anduvieron por ahí. Y entonces ellos reconocieron el estado del cauce y por supuesto que avisaron que si era, avisaron una licencia a otro, que si era cierto, supongo que con las fotografías, etcétera, y... Ahí fue cuando se empezaron a hacer los primeros levantamientos, los primeros planos, y, y este, y, el doctor Rodríguez Gaona empezó a limpiar el río. Entonces, según dicen personas de, de más edad que yo, eh, que en las noches se oían los camiones de volteo que, que entraban al, al río, todavía era río, y sacaban porquería media, cargaban los camiones de volteo y los llevaban a donde ahora son los pastitos, que yo me acuerdo que era muy fea la entrada de Guanajuato. Había casa, casitas de, digamos, de, de muy baja calidad. Este, el, el, lo, lo mejorcito que había ahí era la, la, la casa Ford del señor Raquel de Alba, que estaba pues donde ahora está Urrera, muchos lo recordaremos todavía, y tenía el, su agencia de, de coches. Y, eh, y todo lo demás estaba estaba estaba el río abierto y y estaba estaba digamos eran muchas casitas lo que llamamos casitas blancas pero en aquel tiempo estaban eran casitas de sin sin ningún aplanado con techos de lámina con paredcitas de cartón etcétera no entonces allí allí era en esa zona fue donde empezaron a emparejar echando todo este asolve y el doctor entregó, digamos, cuando él se fue, entregó el río limpio. Aprovecharon entonces los estudiantes para hacer los primeros levantamientos y de ahí salió el primer anteproyecto eh, de, para convertir el río en calle. Tengo que hacerles una aclaración, ya existía un precedente, la calle Belanzarán, era el mismo caso, es el mismo río Nada más que la calle Belán -Sarán tenía muchísimos más espacios abiertos. ¿Quién construyó la calle Belán Sarán? ¿Quién, la, quién entubó el río? Y quién la construyó fue, quién la convirtió en calle, fue el licenciado Aguilar y Maya, antecesor del doctor Rodríguez Gaona como gobernador. Entonces ya estaba ese precedente. De hecho, cuando yo era niña, había dos calles que llamaban calles nuevas. Una era Juan, eh, una era Belán -Sarán. entonces le decían la calle nueva. Y la otra era la calle, ay Dios mío, donde estaban comer, Juárez, esa, esa calle que sale hasta Positos, que me acuerdo el nombre. Eh, en, en esa calle. Ah, sí, Juan Valle. Juan, Juan Valle. Valle, exactamente, Juan Valle, gracias. Juan Valle era una cerrada chiquita que llegaba prácticamente hasta, hasta donde la maestra Vicky Navarrete tenía su, su, su tienda de ropa, que allí vivía en la familia Arroyo, a, Arroyo, Arroyo Torres. Eh, Doña Lucha, el señor Juanito, Doña Nachita, con todos sus hijos, ¿no? Ahí vivían. No, esa fue después, Viri, eso fue después, claro. porque era una H, se cuenta que era una H de, de construcción, un pedacito era Juan Valle y el otro pedacito se metía de, de la calle de Positos. entonces también, no sé en qué gobierno fue, yo creo que también fue en el tiempo de, de, de Aguilar y Maya, cuando cortan esas, esas, eh, quitan esas construcciones para hacer una sola calle y comunicar Juárez con, con Positos, con una sola calle, y, y, y entonces sí, tuvieron que, si se fijan, esas construcciones nuevas que fueron a partir de que se hizo una sola calle, es la casa, el edificio 10, donde vi, que es neoclásico, donde vivía el señor Ballesteros, y donde estaba el, el registro civil, que es funcionalista, no tienen que ver con las construcciones porfidianas sino que son construcciones de los años 40, 50 del siglo pasado, porque eso es lo que tuvieron que hacer, y en cambio, del lado opuesto, donde está el, donde está el, el registro civil, pues ahí es, es una finca que, ven, que viene de depósitos, que ahora hay un restaurancito, y, los, y las caballerizas de esa finca, eran lo que convirtieron en el barecito que se llamaba mmm, Che Santos y que ahora Exactos. no sé cómo se llama. Che, che Santos. Santos, exactamente, y que ahora no sé cómo se llama, pero que sigue siendo bar. Se nota muy bien de los dos lados cuáles son las casas antiguas y las construcciones nuevas. Y de este, y la, bueno, una construcción nueva es el edificio que, que se llamaba 10, que ahora hay ahí abajo una, venden como artesanías, pero que yo recuerdo que lo, lo rentaban por pisos y en uno de los pisos vivía el señor Ballesteros. Y en otro de los pisos más arriba vivía el señor Manuel Prado, porque yo era como de la edad de Mike Prado, de Miguel Prado, y, y ahí me invitaban a sus cumpleaños. Entonces, eh, yo por eso llegué a entrar al edificio 10 de niña, ya no me acuerdo ni cómo era, pero me acuerdo que sí llegué a entrar. Entonces, esas eran las calles nuevas. Entonces, ya existía un precedente de la calle subterránea en la calle Belán Entonces, ya se hace el, este, este proyecto, anteproyecto, de, de cómo convertir la... A, a, a, a, a, a seguir pues lo mismo que se hizo con la que se hizo con la de Belanzarán, hacer con la continuación del río y se lo llevaron del digamos fue un proyecto se lo llevaron al, a, al señor gobernador que era todavía Rodríguez Gaona y él les dijo usted o estaba limpiando el río y ya se estaba acabando su tiempo ya él no iba a alcanzar pero él mismo les aconsejó pero áyanse a México bueno eran otros tiempos ¿eh? eran otros tiempos en que pues casi había un partido único, ¿no? Eh, el que va a quedar de gobernador es el licenciado José Torres Landa, es un abogado de León y ahorita está en México, vayan y preséntenlo. Entonces varios, varios este, guanajuatenses fueron a, a hacer diversas peticiones. Mi papá llevaba este proyecto eh, y, y iba también el licenciado Trueba y a otros ingenieros, ¿eh? El licenciado Trueba alguna vez me platicó que él se acordaba que habían llevado ese proyecto a México y el licenciado Torres Landa eh, les dijo que le parecía muy bien porque él estaba ya, había, ya tenía su plan Guanajuato y era, había un, un, un bulevar eje para León, otro para Irapuato y otro para Celaya, pero no había que hacer en Guanajuato que era la capital porque aquí, aquí no podía hacer ningún bulevar así como los otros. Entonces lo que iba a dejar a Guanajuato en vez del bulevar iba a ser el, el entubamiento del río y eso fue lo que, lo que sucedió. Eh, más adelante eh, aquí están haciendo levantamientos vean aquí están con los estadales con los estadales, haciendo entre el agua sucia y todos con sus botitas ¿no? yo recuerdo que, que mi, mi, mi papá cuando llegaba porque todos los sábados se hacía esto y cuando llegaba a la casa que entonces vivíamos en, en, en avenida Juárez 10, eh, donde ahora es un restaurante de chinos, enfrente de Javier Esparza, por eso conozco también a Javier Esparza porque éramos vecinos, su papá era el dueño de, de la tlapalería El Nuevo Mundo y, y, y salíamos a los balcones en ambas familias y ahí platicábamos y nos veíamos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo iba a los cumpleaños de Javier y Javier venía a los cumpleaños de Federico y mío, de mi hermano Federico y del mío. Entonces, nos conocíamos desde niños y, eh, y, y yo recuerdo que mi papá llegaba como a la una de la casa, a la casa, y, y mi mamá no lo dejaba entrar, ni, tenía ya, ya en la entrada un montón de periódicos, ahí tenía que dejar sus botas de uble, él solito las lavaba. Y se entraba como, como de rayo al baño para, para bañarse, que lavan la ropa. Hagan de cuenta ahorita el tiempo de la, del coronavirus, que uno quiera o no. Eh, y, este, y entonces, eh, y todavía nos decía como a las 4 de la tarde: no vuelo a Río, porque se le quedaban impregnadas las, eh, en, la, en las fosas nasales el olor. No, papi, ya no vueles a Río. Pero, pero a ese, y lo hicieron por mucho tiempo. Este, bueno, el licenciado Torlandos incluyó el anteproyecto en, en el plan Guanajuato y es su equipo el que hizo, el usó ese proyecto para anteproyectos, le llamo yo, para hacer el proyecto final que fue el que se construyó, porque según esto, yo no sé cómo estaba el proyecto de mi papá, pero dice, decían que tenía semáforos y que el licenciado había quitado, para, para evitar los semáforos le había hecho más salidas y más entradas al río. ¿Quién fue el encargado ya de hacer todo esto? El, el director de, de obras públicas que traía el licenciado Torres Landa de México el ingeniero Tito Bargagli que se regresó a México cuando acabó el sexenio del licenciado Torres Landa entonces eh, en 1962 ya estaba limpio el río ya, ya claro todavía pues, habíamos seguido nosotros produciendo algo para echar al río pues si sí, sí tuvieron que hacer alguna limpiecita pero ya leve se hizo una plaga de ratas, me acuerdo que las ratas corrían por todos lados eh, in, iniciaron las acciones, ¿verdad? Eh, en 1963, el licenciado Torrelanda, pues también invitó a mi papá a, para que fuera presidente de municipal, eran otros tiempos, otras formas de, de, de, de cómo se. Sí había votaciones, pues, pero pues, mi papá me acuerdo que era, que era candidato único, pues, así que todo el mundo votó por él. Eh, en, y entonces mi papá fue alcalde del 64, 65 y 66. En 1960, pero el licenciado Otro grande le habló y le dijo: Estas modificaciones se hicieron con mucho respeto, este, es el proyecto que usted dejó, pero con estas y estas cosas. Y luego lo, lo invitó el presidente municipal, porque decía que le dijo que le que que, pues que tenía que tocar la inauguración y todos estos trabajos también a él. Eh, lo hicieron muy rápido, porque en, en septiembre de 1964 el presidente de la república que era Adolfo López Mateos inauguró la calle que se llamó oficialmente Miguel Hidalgo pero que todos conocemos más bien como calle subterránea como les decía el gobernador el Orlando, y mi papá era el presidente municipal también el papá del Piri andaba en ese tiempo en la política pero no me acuerdo si era diputado o qué era don Polo era diputado local pero mi papá empezó a hacer limpieza bajo las instituciones de los de Zabón, los de mi papá eran camiones de tu papá, exactamente, sí. tu papá la contratista, sí. Ah, sí. Y ahí estaba el famosísimo don Tiburcio Álvarez, de los <risa> honrados que tuvo esta ciudad. Un tipo <risa> un Muchas gracias. Bien. Tuvieron realidad. que hacer excavaciones, ¿eh? Porque para que pudiera quedar como, como calle, el tubote que metieron para meter el río tenía que estar abajo, entonces tuvieron que seguir excavando. Ahí vemos... Uh, vino mucha gente de fuera a trabajar aquí en ese tiempo porque se necesitó muchísima mano de obra y miren ya cómo va quedando pero aquí están haciendo aquí en esta por ejemplo ahí está la palita con que están haciendo las las la, la, las fosas para meter el tubo y vean todavía la gente de entonces todos con sombrero de palma ¿no? no ahora todos traen cachucha vean en la altura de, de, del puente de Tepetapa el río el, el tubo, el tubo yo me acuerdo haberlo visto por um, Grandotote, una vez que andábamos caminando por, por el donde ahora es el Real de Minas, y por ahí estaban poniéndolo, y cabía una persona a caballo adentro del tubo, era un tubo enorme, y no era redondo, como ven, es como triangular, pero con los ángulos redondeados. Esa sí es grandeza de Guanajuato, mi querida Dolores, es la grandeza de Guanajuato. Así es, y vean cómo, esta es, por, aquí, por la Comercial Mexicana, este puente que ven acá, es la Cruz Roja, y vean ustedes cómo, cómo, todavía no era la cruz roja estaba entonces en el edificio de Belén, de la de ingeniería, ahí estaba la cruz roja, y el monte de piedad cada uno de un lado. La cruz roja estaba donde ahora es la cafetería de, de la sede de Belén. Y bueno, aquí ven cómo siguen metiendo el, el tubo, ¿no? Impresionante. Y impresionante. después cómo están, estas fotografías son del dominio público, ¿eh? están en el internet. Y luego cómo empiezan a hacer las, las otras entradas para, bien, bien, bien. Para, para... Vean cómo el templo de San Diego, aquí tenía como algún edificio adosado que ya no existe. Y ya cuando están poniendo el, el, el adoquín. Y es el día de la inauguración. Estos son los pastitos, aquí está la estación de ferrocarril. Entonces ahí, ahí donde estaba Rangel de Alba, precisamente, es donde, donde pone la cinta que el presidente López Moteos va a cortar... Este es el licenciado Torres Landa, que muchos lo conocerán. Este es mi papá. Y, y aquí el señor está. Lerma, el Chaparrito Lerma. Sí, porque mira, los síndicos, mi papá, los síndicos que trabajaron, que colaboraron con mi papá, fueron el licenciado Eugenio Treva y la, la maestra María Elena, la, la nena que le decían todo el mundo, la, la nena. Eh, era directora de la normal. Era directora de la normal, la, la nena García Gutiérrez, que jugaba mucho, ella era. Eh, le encantaba el tenis, ella era la otra síndica, era, sí. lo, era, era, era ya una mujer de síndico, lo cual era bien raro, ya a mi papá le tocó una alcaldesa, la de Romita era una enfermera, sí, era, ya fue compañera de mi papá, una, una y, y bueno, el Chaparrito Lerma era uno de los, de los, de los regidores, Así en ese es. tiempo los regidores eran por gremios, un regidor por los mineros, un regidor por los comerciantes, un regidor, el Chaparrito Lerma, que aquí está, que vivía en El Baratillo, güero de ojos azules, él era el regidor, por los ferrocarrileros, que entonces todavía ferrocarriles funcionaba mucho. Así es. Aquí tenemos, cuando sí. está ya cortando el listón. ya atrás está su hijo Juan José. Gutiérrez, mi papá, el licenciado Torres Landa, este es Juan José Torres Landa Jr. Así ya murió. Landa Jr. Y, y la, la, la reina de la ciudad fue la que, la que, llevo, la que llevaba la charolita, esta charolita de, era de plata de mi mamá, y en un robo que nos dieron en una de las casas en que vivimos se la robaron, ¿eh? mi claro, mamá claro. prestó su charolita de plata y ahí pusieron las tijeras y la reina de la ciudad, ¿saben quién era? Letty Ramsey. Este sí, es Letty Ramsey. Qué uh -huh. padre, qué padre. Letty ah. Ramsey. Estas fotografías sí no son de los estas esta el anterior y estas sí son de las que nosotros, que mi papá compró y que tenemos aquí en casa de ustedes. Todas las demás son de, de, están en el internet. Bueno, ahí, ahí tenemos la calle Miguel Hidalgo con el símbolo de del plan Guanajuato, ¿no? Y que Manuel Moreno tiró esa mano, que es injusto. Me tiraron no muchas tiraron. manitas exactamente todo lo que. Indica, porque eh, todas las manitas que, que indicaban que era el plan Guanajuato, que era una mano hecha por Diego Rivera, ¿no? No, los cuadros de Diego Rivera, Así donde es. está una mujer desnuda, en la mano de la mujer está este germinado, pues. Sí es. Bueno, la hemos estado usando, estamos muy orgullosos de ella, ya cumplió 60 años, ya le hicieron su fiesta de 60 años. De hecho, la universidad ahí colaboró mucho con, se sí, hicieron muchos, un gran ciclo de conferencias, etcétera. Y ya son más de 50 años, ya son 60. Sí, de hecho, en la 64, entonces son 14, ya... ya 57. 14 y 7, ya son 67 años. Uh -huh. Más un poquito por ahí. No, 67 no. No, no, no. no. 57. 57. Entonces, en estos años, eh, ha tenido muchos problemas, ¿eh? ¿eh? Tú, está teniendo más problemas. Sí. Se nos fue la gusa. Sí, se fue el sonido y la... Bueno, la Excelente imagen la, que la estamos la viendo, estamos viendo la imagen, pero la el en, sonido cualquier, ya en no. cualquier momento ah, se, sí. se vuelve a reconectar porque ha habido problemas por las lluvias sí. eh, claro. en toda la parte del internet eh, y no, obviamente técnicamente no tiene que ver con este con la parte correspondiente al, al cable, ¿no? Sino en el espacio todo lo que ha llovido, ¿no? Oye, Esparza, la gusa sí. vivía enfrente del nuevo mundo en donde era la casa de las trabajadas conectar el micrófono el micrófono sí. a ver, abajo a la izquierda gracias sí. aunque quizá ahora a la derecha quién sabe por qué pero bueno Ya, <risa> entonces hay que ver que el, la madera yo cuando estuvimos haciendo nuestro proyecto y eh, que hice recorridos muchas veces por la subterránea teniendo cuidado que no me cayera el agua porque toda esa agua negra, casi toda en, en los tiempos en que no llueve, recuerdo que en una de las casas que está detenida por madera, eh, estaban las vigas tronadas, ya estaban unas de hecho inclinadas, ya nada más una un extremo estaba, estaba pegado, y, y, y yo, yo conocía quién era el dueño, pero no lo trataba, entonces ya ahora lo trato, pero mi hermana Beatriz por los trabajos que ha tenido, sí si lo trataba, y le dije por favor le dices a este señor que se le va a caer la casa. Él no vive ahí, sino que era, era, era, era de él, pero él la rentaba en el mero, aquí en el centro. Inmediatamente le mandó componer, pero ni se había percatado que se estaba viniendo. Entonces las vigas de madera se están pudriendo y, y ya hubo por ahí, en el, hace unos pocos años, un cuartito de esos que volaban por ahí, por la purísima, que se cayó completo. ¿no? Y también hay que ver cómo está funcionando el metal, porque el ambiente es muy ambiente muy ácido, que no le hace nada. luego después eh... volvió a apretar el, el, el botón equivocado Sí, Gusa quita, pone el micrófono no se te oye de hecho no es ella sino hay, hay problemas de transmisión no, no tiene el micrófono Tapado, míralo. Sí, lo, ha, lo ha de desconectar y se le vuelve a conectar. Desconecta o sea, tu micrófono. Ahí, ahí, conecta tu micrófono nuevamente abajo, a tu izquierda. El tuya sí, ahí, ahí dice silenciar. Le das clic y ya se activa. Bueno, en lo que conecta, sí sería muy bueno eh, eh, afirmar o difundir. Que es una de las maravillas de México de construcción hecha por el hombre. Claro. Y es un ejemplo que un presidente municipal puede hacer cosas muy importantes si se pone a trabajar y tiene moralidad, ¿no? Sí, claro. Tuve que salirme para poderme conectar, ¿eh? ¿Pero ya me oyen? Ya. Sí. Bueno, voy ya a, a ver en qué me, me quedé. ¿Aló? ¿Qué? Muy bien. ¿Me oyen? Sí. Estaba diciendo Gusa este, que, sí, que es una y de yo, las maravillas de México, es una de las maravillas de es México. Es una maravilla de cultural de México, claro que es, así la tienen catalogada. Bueno, aquí tenemos la zona del abanico que es de las más bonitas. Eh, los estudios que realizamos en la Universidad de Guanajuato fue un programa que abrió el gobierno del estado. Si mal no recuerdo, estos estudios son del año 2000, en, me, me recibí en el año 2000. Eh, de, en el tiemp eh, del tiempo de Carlos Medina Plasencia que le dio contratos a la universidad para hacer diversos estudios entre ellos de la subterránea entonces la, se hicieron Eloy Juárez hizo todo lo de, lo de estructuras para, porque tenía miedo que estuviera fallando alguno de los arcos por, el, por la carga de arriba, no, no están fallando están muy bien hechos eh, esto no lo traigo aquí pero no, no, no encontró él eh, dice el problema que puede suceder es que si los camiones grandotes que siguen pasando por la doble arcada siguen golpeando los riñones de los arcos que es donde, donde se, se eh, inicia el arco mismo, que ahí sí puede haber problemas. Y yo sí veo que hay rozamientos en, en, en, en la doble arcada. No deberían de permitir ya que, que vehículos muy grandes pasaran por la doble arcada. Sí. Eh, yo en lo particular, para mis estudios de materiales, Estudié 11 zonas, 7 cerradas y 4 abiertas. Muestre, muestré 31 muestras de piedra de diferentes tipos y 17 muestras de morteros. Estos eran los que más me preocupaban. Y también entre amigos míos y, y mi hermano que, que andaba mucho en el cerro, mi hermano menor, Armando, ellos me trajeron las muestras de yacimientos sanas para poder hacer la comparación con las muestras deterioradas de la subterránea. Estas son las zonas estudiadas empezamos bajo el jardín de la unión es decir la doble arcada el cañón corrido por la calle de Alonso donde ahora se para ese cañón muy grande que, donde se paran ahora los camiones donde está la, la salida para los para posuelos eh, luego el, la zona abierta del mesón de San Antonio luego la zona abierta por el palacio legislativo el abanico que es cerrada la parte que sigue que es abierta que corresponde a San Fernando bajo Los Ángeles a la parte abierta de Los Ángeles, entre el patrocinio y el túnel a Pozuelos, ahí hay una zona cerrada pequeña, bajo el Mercado Hidalgo, y a la altura de la Tienda del Sol, que antes era el cine Reforma. Miren nomás la suciedad. Ustedes pueden ver cómo la piedra está gris. No está... estamos viendo nada, ¿eh? ¿No están viendo? No, estamos escuchándote, pero no se está viendo la imagen. ¿Por no nos estamos imaginando? Te falta compartir. O sea, nada. Imaginándome ¿Qué? todo. No, Déjenme de no, no otra vez donde estaba No compartir donde compartir pantalla. Sí, <risa> aquí ya no, es que ya no veo compartir pantalla, nomás me veo yo chiquita sí. y este, y veo a Javier, pero yo ya no veo, ya no veo dónde el, el detallito verde de compartir pantalla, ya no lo tengo. Bueno, pues no, no, este, pero básicamente, este, se entiende todo y la ubicación, ¿no? De tus sí, 11, sí, sí, sí. 11 puntos que pusiste tú como... Eh, sí, método. hombre, pero era, sería bueno que pudieran ustedes ver lo que estábamos sí. trabajando, a ver si aquí en Es sí, que ¿no? tienes varias vistas del lado derecho, arriba del lado derecho, dice visto. No, nada más te veo a ti. Ah, caray. Nada más te veo a ti, Memo. Sí. <risa> no sabes dónde estaré. Bueno, nomás te veo a ti, Memo. Estaba sí, viendo a Javier sí. y ahora te veo a ti y no veo ningún otro de los letreritos. Bueno... Eh, Uh, ahorita, ¿quién sabe qué va a hacer? Que ya se... no sé qué está haciendo. Ah, ah está noticias No me interesa. Bueno, viendo y oyendo bien. Bueno, eh, la cosa es que, que, que en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Química, que antes era Centro de Investigaciones de Química Inorgánica, sí. le tengo que agradecer mucho a la maestra Yolanda Gallego Ortega, que es una buena amiga mía, que por difracción de rayos X me hiciera el análisis de todas las muestras, ¿no? ¿Para qué? Porque yo quería comparar los, los, este, los, los, lo, las muestras sanas con las muestras, con las muestras deterioradas. Sí. Y entonces, eh, bueno, el resultado fue que, aquí yo traía unas formulitas, pero se los voy a platicar, todas las piedras de Guanajuato, todas son de origen igneo y tienen, son tobas, es decir, un volcán escupió ceniza en tiempos muy antiguos, la ceniza se depositó y se compactó y se endureció. Se llaman tobas y son muy anheladas para, para, porque son muy fáciles de tallar y son muy bonitas con colores distintos. Prácticamente todas las, todas las portadas de templos que tenemos en Guanajuato son de tobas y todas mm. las tobas tienen unos compuestos que se llaman feldespatos. <coughs> Los feldespatos son compuestos de aluminio, silicio y potasio, sodio, calcio. Los celdespatos quisiéramos que no, te tuvieran, que no estuvieran mucho presentes porque se convierten con el tiempo y con la humedad, se convierten en arcilla. Como cualquier arcilla es un material débil y poco resistente. Entonces, eh, sobre todo una que yo le llamo la pecosa, que es una piedra rosa, que tiene como inclusiones rojas, que es con la que está hecha la Casa Rul, por ejemplo, que la Casa Rul no tiene muchos problemas porque la lluvia nunca le da de frente. La torre pequeñita de la Basílica, el nicho del de Museo del Pueblo, todo eso es de, de la Pecosa, esa está atascada de, de Feldespatos y por eso ese nicho ya tiene tantos, y también tiene tantos problemas la torre chiquita de la Basílica, porque se convierten en arcilla y la, la arcilla es arrastrada cuando llueve. Eh, otro problema es, pero ese es por culpa de los, de la, de los contaminantes que, que botan los coches o los vehículos de motor, eh, botan óxidos de, de azufre y eso es lo que emanan porque nuestras gasolinas, pues ustedes saben, en general el petróleo trae azufre y México tradicionalmente ha vendido el que tiene menos azufre y deja para consumo nacional el que tiene más azufre. Entonces, sobre todo lo que consume diésel, emite mucho azufre, óxidos de azufre que se combinan con la humedad, que en la subterránea hay mucha, y forman ácido sulfúrico, que están transformando las, las, los, los morteros, todo lo que son carbonatos, que algunos vienen de la piedra, pero sobre todo, todo los morteros de cal son carbonatos en yeso, y el yeso no resiste la acción del agua. Entonces, el problema fuerte que estamos teniendo en, en las subterráneas es con morteros por culpa del azufre de los vehículos. Eh, también tiene compuestos de hierro las piedras y se están cambiando de color. Eran verdecitas o rositas y ahora se están haciendo cafés o blancas, están haciendo cafés. Eh, entonces, eh, pues yo traía muestras, este, fotos de la, cómo están los materiales para que vieran. Les voy a platicar que las piedras sanas, las piedras sanas, estoy aquí viendo mi, mi, mi, este, estoy aquí viendo mi, mi tabla. Las piedras sanas tienen cuarzo, feldespatos, micas. Unas tienen calcita, es el carbonato, otras no. Y algunas, sobre todo las, las rosas y las verdes. Algunas de las verdes tienen, me conseguí siete, siete como les decía, Muestras sanas, una morada, dos verdes, una de los loceros y otra que era verde olivo, como la que hay en Santa Rosa. Dos rosas, una, una de los loceros y otra rosa muy oscuro, que es como la de... No, nunca pude conseguir la de la portada de la Basílica, que es la mejor, esa no, no se ha destruido en absoluto, y la torre grande de la Basílica está perfecta. Conseguí conglomerado rojo y una cantera blanca. La cantera gris que sí encontramos... Eh, Tuve, me, me comunicaron que esa cantera gris se había acabado el banco, se lo acabó la iglesia de la compañía cuando la construyeron uh -huh. bueno, entonces eh, no, na, ninguna muestra absolutamente tiene yeso ninguna tiene arcilla de la familia caulinitas traen otro tipo de arcillas, las rosas, de manera natural pero caulinitas nadie traía, y en cambio en las canteras en las, en las piedras de la calle empezamos a notar cómo Todas van a traer, eh, en la digamos, en la zona 1, les voy a decir por zona, en la zona 1 hay yeso y hay muy poquitas arcillas. En la zona, eh, la dividimos, la zona 1 que era de abajo, de, de, abajo de, del jardín de la Unión, nos fuimos un poco hacia el baratillo y otra parte abajo del jardín de la Unión. La parte abajo del jardín de la Unión hay yeso y hay, y hay arcillas. En el alabanico hay muchas arcillas y también un poquito de yeso en la zona de en la zona que está por el patrocinio ahí teníamos yeso en la zona de abajo del mercado y de algo pero muchísimo yeso fue la que tuvo más yeso y en la zona de, de donde está la tienda del sol hay yeso y hay algo de caolinitas entonces el problema mayor que estamos teniendo es de yeso y es es por por la por los por lo que se escapa por los por los vehículos que que pasan por la subterránea entonces, eh, pues sí, se, podemos decir que tanto las piedras como los morteros de cal, eh, ya, los dos tienen yeso y tienen arcillas. Eh, los materiales sanos no presentaron, como les decía, esas especies. Y eh, en el caso de los morteros, sí están teniendo todos problemas y de hecho eh, los morteros nos llamaron mucho la atención porque hay reportes de que se están cayendo dovelas es decir, pedacitos de las piedras que forman una bóveda, se están cayendo, imagínense, el, los gases de los, de los vehículos salen calientes, suben, ahí encuentran humedad, forman el ácido sulfúrico, se reaccionan con los carbonatos del mortero, lo convierten en yeso, si hay una, una humedad, se arrastra el yeso, y los claxon y la vibración del tráfico están haciendo que el yeso, que ya está suelto entre las piedras, se, se, se acabe de, de, de soltar. Y entonces se cae la piedrita. Y de hecho yo sabía que hace un tiempo, o hasta demandaron al municipio a ver si les pagaban un, un, un vidrio de un automóvil, que no lo pagaron por supuesto, pero, pero es, es donde se están teniendo problemas. Los muros, aunque estén perdiendo mortero, los morteros en realidad están perdidos en la parte superior, en, lo, en las bóvedas, eh, su, su gravedad es muy relativa, porque a la sede, Eloy Juárez eh, estuvo sacando corazones de piedra para hacer su, su estudio de estructuras, y, y, y vimos que los muros, cuando han, abierto, cuando han abierto nuevas entradas, hemos ido al río, no hombre, son, son muros de, de 1.20, sobradísimos, entonces, lo, ¿qué es lo que se está, se ve que tiene deterioro? ¿Les gustan a ustedes dos o tres centímetros? Entonces, en realidad, en los muros no hay problema. El problema es en las bóvedas, que ahí se están desprendiendo dovelas y que puede ser peligroso en el futuro porque lo, las, las bóvedas son las que están sustentando edificios y espacios públicos en la parte de arriba. O, entonces, eh, esas son las consecuencias. Tenemos eh, como... Eh, hay mucho tipo de piedras, hay unas piedras que no le está pasando nada, y hay piedras que están sufriendo mucho. Pero todos los morteros son los que más nos preocupan. El 95% de los morteros tienen deterioro. Solamente el 83% de las piedras tenía deterioro, y es en la superficie. Que como les decía, todo es tan grueso que en realidad el problema no es tan fuerte. Pero creo que eso sí nos está llamando mucho la atención, en que en que pues la calle pues requiere requiere cuidados, ¿no? Tiene dos problemas fuertes ahí la calle, ¿no? Eh, uno es eh, las humedades que nunca va a dejar de haber, de haber por su origen, es un drenaje, y la otra son los automóviles que eso es lo nuevo, ¿no? Eh, lo, todos los vehículos en general, sobre todo los que comían, eh, cuando hicimos el estudio diésel, diésel tenía 2% de azufre, las gasolinas tenían punto dos. Entonces, digamos, era, era, y ya vemos que nuestros camiones urbanos que comen diésel y muchos de estos vehículos grandotes que pasan por ahí, todos los repartidores que comen diésel, nunca están bien afinados. Entonces, pues, están tirando, están tirando un porquerillero. También vimos cuáles eran, obviamente, las zonas cerradas son las que tienen más problemas que las zonas abiertas. Las zonas cerradas la que tiene más problemas de todas es bajo el jardín de la Unión y la plaza del Baratillo, hay muchas humedades, eh, donde está la doble arcada y más allá de donde está el Baratillo muchas humedades, ahí no hay por dónde salga el gas, más que por el pequeño ducto que sale hacia el Baratillo la escalerita, también la zona del abanico que está bonita tiene problemas y la zona ¿Bien? de mercancía son las parchó, zonas que se detectó allí, Perdón. allí, ¿Viste la parchada de cemento que hicieron en el techo? antes llegaste, digo, antes, ve, el techo está parchado con cemento, bajo no, qué el, condición? No lo no he visto, me voy Vela. a dar una... La otra vez ¿Por? fui caminando y dije, ¿Quién hizo esto? Está parchado. Está prohibido, ¿eh? Está prohibido ¿Por? el cemento en la subterránea. Eh, debería, de hecho, de hecho en la universidad desarrollamos un, un, un mortero especial porque, les voy a decir porque está prohibido, todo el mundo dice hay que usar cemento, pero no. El cemento es muy duro, y el cemento se expande mucho cuando, a, cuando sube la temperatura y es impermeable, así de fácil. Entonces, si, a, si, si se eleva la temperatura, el cemento se dilata mucho y la piedra se dilata mucho menos. Entonces, el cemento se dilata más, empuja la piedra, la piedra está fatigada, el cemento es mucho más duro y termina por a la piedra. Además de los caños que, que siguen sin resolverse, nunca van a venirse sobre donde hay cemento sino sobre donde está la piedra y el mortero antiguo de cal y lo van a hacer polvo cuando se, se seca y se forma el salitre. El cemento está prohibido en la subterránea. Solamente pues se puede poner en los pisos. Nada más en los pisos, pero eh, ni en los muros, ni en los, ni en los eh, bóvedas, ni en los arcos. Y eh, desarrollamos un mortero que Greenwell, que Miguel Iba, Ibarra, que Nicolás Núñez utilizaron en la subterránea cuando se, les quiero decir que cuando Arnulfo fue Vázquez fue la primera vez alcalde, él fue a la universidad a preguntar, tenía tanto dinero, no podía componerla toda, ¿cuál, cuál es la zona peor? Pues tal zona la restauró. No me acuerdo si fue Enrique Llano o fue Enrique Gringwell. Luego, y así cada, cada trienio se quedó como una especie de tradición, de meterle un poco de dinero a la subterránea, preguntando cuál será la zona ahorita que está peor. Bueno, eso se acabó. El último que le metió dinero a la subterránea en restauración fue Eduardo Romero Hicks, que se lo metió a la zona del baratillo. De ahí en fuera no ha habido un solo alcalde que le haya metido dinero a la calle. La presumimos, la sobreusamos, pero no hay nadie que le haya metido dinero a la subterránea. El PAN no nos quiere usar. A los guanajuatenses de Guanajuato, no nos quieren. Pues, pero los alcaldes deberían de meter esto, lo metían en, en, en los programas federales y, y podían bajar los fondos de allá, y ahora ya ni siquiera, pues. Creo que tienen programado hacer una este, rehabilitación o corrección ahí en lo que es la, la Tienda del Sol, que van a cerrar creo que la próxima semana o en, o en agosto, pero no sé si, si forme parte de, de estos planes, ¿no? porque pues sí, es muy importante. Estás hablando del 95% de deterioro. En, en, en morteros, años. en los morteros. En y nosotros 2014, desarrollamos un... En el año 2014. Sí. Y... De eh... Desarrollamos un mortero de cal, pero le adicionábamos sales de barrio. Y entonces, eh, eran, eh, eh, las sales de barrio lo hacían resistente a la, a la, a la azufre porque quien se combinaba con el azufre el vario y el cal y el, entonces el, el mortero de cal seguía funcionando no se convertía en yeso y era, no era tan fácil pues porque era se cal, cuando hacían la mezcla, cuando le ponían el agua se hacía muy caliente, era lo de menos pero se endurecía muy rápido, el fraguado era muy rápido pero eso se les advertía a los, a los, a los, este, a los contratistas y todos trabajaron así la la, la Digamos, la última que fue la del baratillo, no consiguieron sulfato de ovario, pero lo hicieron sin usar cemento. Por eso se deterioró más rápido, pero, pero sí tuvo su restauración también ahí abajo por el baratillo. Entonces, eh, también yo creo que, que deberían de prohibirse el tráfico pesado por la subterránea, por la cuestión de la vibración y deberían de prohibir el uso de claxon en la subterránea. Son cosas fáciles, pues eh, evitar el tráfico pesado nos va a quitar mucho... La, el tráfico que, que se alimenta con diésel y también ya no va a haber esa vibración sota que hace que lo que esté ya flojo se, se desprenda y si no usamos el claxon pues también vamos a tener esa, esa ventaja. Las humedades cada año, cada vez que había un contrato el contratista sabía que tenía que canalizar y lo hacían con PVC, hacían la canaladura con, donde estaba la humedad porque nada más salía y no sabíamos ni de dónde, podía ser el santuario de Guadalupe, podía ser del cerro de, de, de uno de los cerros que están por acá, por, de la zona de Mejiamora. Como todo mundo en la colonia se hizo caños, que son las cositas cuadradas, y ahora ahí viven palomas. Entonces, mmm, lo mejor es, trabaja, tienes la humedad, bueno, encáusala y hay hasta una rejilla. Si caminan por la fruta, a ver que hay rejillas en el suelo, para llevar esas humedades que ya están encausadas y hay unos tubitos para que salga sin, sin afectar al muro. Siempre el contratista, aparte de, de, de limpiar y, de, y de, de, de, de, digamos, rejuntear, volver a poner el mortero con este mortero especial para que ya no lo afectara la, la, el azufre, era también canalizar su pedacito, el pedacito que le tocaba para, para librar a, de agua la, esa, esa zona, por lo menos canalizar el agua. Entonces, las propuestas eran, como les digo, un mantenimiento, un programa de mantenimiento. Ahora estamos teniendo un problema, bueno, no tráfico pesado, no claxon, el control de tráfico en periodos vacacionales, porque es cuando ahí se convierte en un gran estacionamiento. Controlar las humedades, como les decía, y no sé, algunos de ustedes recordarán, en el tiempo, cuando, cuando inauguraban la calle, había ventiladores en algunas zonas, extractores de... de por ejemplo, había un extractor por, por aquí, por el, por el que estaba junto por, por, la doble, por la doble arcada, otro por el mercado Hidalgo, pero nadie les dio mantenimiento y la fue, gente se, los voy a llevar, se fue llevando suvenir de tu, tuerquita por tuerquita hasta que se quedó el puro cascajo, que entonces el, la pura chaqueta que hizo el ayuntamiento, usó esas chaquetas para hacer tolvas, pero había, había ventiladores o, o traer a gente que sabe de ventilación para que nos diga dónde tenemos que poner pozos para que por ahí se ventile. Y eso se tiene que hacer también en los túneles, ¿eh? Los túneles que si hago los mineros, el túnel de, de la galereña y el túnel del, del, del barretero, los túneles no, ni mantenimiento ni ventilación. Los túneles deberían de tener pozos de ventilación en algunos lugares que por donde no hay casas, digamos, por, por donde salga el túnel en la superficie que no hay alguna casa ni nada, debería de haber, porque los túneles también están sufriendo mucho, y, no, y eso no son de nuestras cosas que nos ufanamos, ¿no? La subterránea y los túneles, ¿cuál, cuál ciudad tiene tanta, tantas cosas, eh, pues, eh, subterráneas o, o, o de esta manera, que no, que no están a, al aire libre, y, y no les estamos cuidando nada, nada, nada, nada, nada. Entonces, eh, últimamente, antes se respetaba la subterránea, no había grafites, Última, en los últimos años se están grafiteándola, entonces también debería de haber programas de educación, me acuerdo, no sé, el primer grafite fue una carota que pusieron aquí en la bajada del teatro principal, una cara grandota, y todo el mundo empezó bien, y, y también grafitearon alguna iglesia, y me acuerdo que los periódicos locales, el AM, este, fueron unas personas y dijeron que ellos eran grafiteros, pero que ellos jamás se metían ni con edificios de religiosos ni con la subterránea. Ellos sabían quién era, pero no era de aquí. Y que era, eran competencias, era a ver si los cachaban. Era como, como un juego para de adrenalina, ¿no? A ver, aviéntate ese y hacemos una apuesta y a ver si no te cachan. Entonces lo hacían rápido el grafite y en ese tiempo era de esa, de esa manera. Y los grafiteros de aquí fueron a excusarse y decir que ellos no habían sido que sabían que el muchacho que había venido era de León o de silago, no sé de dónde, pero que no era de ellos, porque ellos respetaban. Pero ahora ya todos, yo creo que ya nadie respeta porque ya no nos grafiteó por todos lados y ahí sí se, pues, se necesita tener un poco de conciencia. Quiero no, decirles ahora, que... No eran de Silao, ¿eh? No eran de Silao porque se puede ofender Carlos Arce y Guillermo... Ah, ser. ok. <ríe> Está bien. No eran de Silao entonces. ¿Cabe dónde sería? Porque todo fue lo que nos dijeron, lo que de, les dijeron a los... Me acuerdo que me dio mucha risa ese artículo, ¿no? Están viniendo los, los jefes de las pandillas que grafitean y dicen que ellos no fueron. está ¿no? bien Bueno, eh, el Departamento de Química de la Universidad de Guanajuato, hace poquito me invitaron a una conferencia de este tipo, en donde Jorge Cervantes Jauregui, conoceremos muchos, el hijo de, del doctor sí, sí. Cervantes, mi compañero de kinder, luego nos encontramos en la prepa y en la profesional, trabajamos juntos, eh, él hacía las sustancias de silicio que le ponemos a los monumentos, no se ha jubilado, y un joven que fue mi alumno, el químico Gilberto Álvarez, ellos han estado estudiando la subterránea, pero no los materiales, ya se quedaron con los estudios que nosotros teníamos, y están estudiando lo muy interesante, el ambiente, el aire, la atmósfera, están viendo qué metales pesados hay, eh, qué compuestos hay, en dónde se encajonan más. La verdad es que el estudio bien, bien interesante, ¿no? Y, y lo acaban de presentar ese trabajo, ¿no? Mm, se basaron un poco en este mío, en este de nosotros, no de, de Lois, más mío, pa, para saber en qué zonas estudiamos, qué encontramos, y ellos se metieron a algo bien interesante desde mi punto de vista, el ambiente. Eh, en el, entonces, digamos, no se ha quedado la calle sin... sin... Sin estudios, no seguimos estudiándolo. Entonces, pues, de mi parte es todo. Espero no haberlos aburrido mucho. Oh, excelente. Ah. Oye, Musa, perdón. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que habría ahorita en relación a la calle, subter de, de la calle subterránea? Así no, más, las recomendaciones puntuales. Recomendaciones que no implican gasto es quitar el tráfico pesado y prohibir el uso de, claus de claxon. Sí esas son, afortunadamente ya los camiones grandototes ya no están pasando por la doble arcada porque lo están mandando hacia, el, hacia, hacia los túneles antes de la del Unión lo están, pero, pero digamos hay zonas que están como la abajo del mercado Hidalgo o la zona preciosa del abanico que todavía están pasando Entonces, lo primero sería ya ni camiones urbanos grandotes las, las, las, eh, lo, las minibuses sí pueden pasar pero los camiones grandotes ya no y también, eh, también por supuesto los, los, ve de repente uno unos camionzotes grandotes de, de volteo que van por la subterránea o ves repartidores pero de los grandes, ya sí. no debería entrar nada de eso a la subterránea y deberíamos todos, hasta los coches chicos nadie deberíamos usar el, el, el uso del claxon y, y, lo, y los que siguen pasando que son de transporte público que comen diésel, la verificación tiene que ser y eso este es difícil, dictamen. a lo mejor. Tiene que ser neta, exactamente. Tiene que ser real. No que se van a no sé dónde y ese se, se, se, le, nunca presentan los vehículos, se llevan el montón de cosas. Le pagan a un señor que les da las calcomanías, pues eso no se vale. Bueno, ya si, si, si pudieran conseguir más adelante dinero, yo sé, pues ahorita para el dinero para patrimonio está escasísimo. ¿Qué harías Pero, con 60 millones de pesos en la calle subterránea? Pues yo me iría a las zonas más difíciles, una de ellas abajo del Baratillo, mm, eh, iría a la presidencia a preguntar si no ha habido reporte de dónde se están cayendo dovelas. Tuvimos mucho, tuvimos mucho, mira, en esta zona de aquí, miren, se ve el aplanado. Este es el que hizo Nicolás Núñez. Mm. Ah, no la pueden ver, se, no. me que se me olvida que no están viendo. Tengo una, eh, una la última diapositiva es la zona por donde está el Palacio Legislativo, por esa subida, por ahí más o menos. Puedes mandarle la presentación a Memo y Memo la podría poner desde su computadora, pero bueno, síguele. Claro. Sí, bueno, eso es lo que tenemos, lo, lo que se puede hacer ahorita tan fácil es eso. Y en otro es, pues, si, hacer un programa de mantenimiento anual, o, o, o yo me conformaría si no fuera anual, que fuera por cada trienio, que cada... Cada trienio de ayuntamiento a, le meta un poquito de dinero a la calle y sí, fácilmente esos 60 millones que dices tú, pues alcanzarían yo creo que para dos, dos zonas, para dos zonas se buscarían las que tienen más problemas. ¿Qué es lo que hacen? Primero meten los, las humedades, las encausan. Número dos, lo limpian. Tienen que limpiar. Y no con, con arena, porque la arena es abrasiva y va a quitar si hay, si hay, la parte superior de la piedra, sino se tiene que hacer con escobeta y con jabón y jabones especiales, jabones no iónicos, y jabones no iónicos, sino que, no tengan, que, no, que no sean ácidos ni alcalinos, y, y, y enjuagar. Y entonces, es, gringo lo primero que hace es siempre era limpiar, porque dices que no veo cuál es el problema de tanta mugre hasta que limpio. Y entonces sí, se ponían a ver dónde manaba el agua, y, y ahí la presencia municipal debería de tener algún inspector que en tiempo de, de, de, de agua o, bueno, que, que esté haciendo más bien en tiempo de no agua estemos viendo dónde sigue mandando el agua porque quiere decir que ese, ese ese caño todavía no está no está entubado ni conducido tranquilamente abren los muros y ahí meten un tubo no muy grande de PVC y por ahí bajan el agua para que ya no esté humedeciendo el muro y lo bajan hasta el suelo. Y en el suelo, suelo uno ve las rejillas, que hay rejillas ya en muchas partes, en las partes que se, muchas de las partes que se restauraron. Y después este, y ya lo que estaban haciendo era rejuntear, es decir, poner eh, mortero entre, entre los sillares donde ya se perdió. Y en, solamente en la parte curva de Amero arriba, la parte superior curva, se aplanaba y ahí tuvimos muchos problemas. Me acuerdo una vez que hasta en paz descanse Gorki González me vino a ver, y me decía, ¿por qué quiere aplanar la piedra? O porque estaba aplanada, maestro. Era nada más la parte superior, no se pretende para nada aplanar toda la calle. Nada más la parte, la, la mera, el mero tope de la curvita, porque ahí es donde se van los gases. Si queremos conservar la calle hay todavía vestigios de que nuestros antepasados dejaron aplanados esas, esas zonas. Había vestigios, tenemos las fotografías y ahora ya, ya se han desaparecido todos, pero todavía había algunos vestigios de cómo solamente en la parte superior, de, en las bóvedas, y no toda la bóveda, nomás lo de arriba, lo aplanaban. <coughs> la gente le choca que aplanemos, pero ha servido, vean ustedes, eh, el puso desde hace 15 años el aplanado que está en Los Ángeles y apenas ahorita está deteriorándose y otra cosa sería, por ejemplo, yo creo que en la presidencia municipal debe haber por ahí un librito que se llama Del Río a la Calle, eh, que obviamente por tu presentación eh, me desvelé eh, muy amigablemente, este, y Gringwell señala también un ataque químico que no logré entender. Este... El ataque químico es ese del azufre, que okay. es un ataque químico que está convirtiendo la, el mortero en yeso, ese es un ataque químico. También daños de cristalización y erosión. Sí, esos son las sales. Esos son, todas las humedades traen sales, sobre todo las de las aguas negras, que son las de la calle subterránea. Cuando la humedad se, se evapora, la carga de sales se queda ahí y, y uno va caminando en la calle y vas viendo manchas blancas. Ni las toques, porque cuando están en tu casa, pues uno las toca, se ve como un algodoncillo y es muy divertido ver que se, que se... Y se viene la pared, se ve todo el aplanado con ella. Son de lo más destructor que hay, pero la, la subterránea todas son de aguas negras, ¿eh? todas son, son humanas, son sales que producimos nosotros. Entonces, ¿sabes? ni quién las quiera tocar. Pero to, en muchas partes se ven la, las zonas blancas, de, de, en la, en la doble arcada, ahí hay una zona, hay una partecita en que se ve las zonas blancas de sales que que pues ahí hay una humedad no resuelta y el agua es negra, entonces las sales se quedan. ¿Y qué hacen? Erosionan la superficie, claro. sea de piedra o sea de, de, de mortero. Y habla de errores de colocación de piedras, que yo creo que en el proceso constructivo, eh, a lo mejor se colocaron mal las piedras, no lo sé, y que se sí. deterioran. Cuando, cuando las piedras tienen beta, tienen, tienen, están acomodadas por, por sedimentos, los sedimentos tienen que siempre ir acostados, no parados, porque si los dejas, los acomodas parados y hay presión arriba por más carga, se abren como si fueran hojas de libro. Bueno, pues ahí está la solución para que lea el libro el, el señor presidente. Ahí está el, el, el programa de mantenimiento de Greenwell, muy detallado, muy analítico. Están tus conclusiones. De está hecho, ese libro, ese libro lo sacó, creo que no sé quién lo sacó, pero hay artículos de varias personas. Hay uno mío, el de Greenwell. O, o ¿Había una, una, una química de, vecino, de la universidad? No, de mi vecino también. ¿De quién? De mi vecino, el arquitecto... Ah, Arturo Parra. Parra. De Parra, de Arturo Parra. Y había, me acuerdo, de una química de acá de Minas, no, es mineralogista, creo que se, se asoció con una química, y estudiaron la, la, la microflora que hay en la calle. Ese libro Entonces, está es excelente, está excelente, es simplemente la actualización de los programas de mantenimiento que hizo el arquitecto Gringwell. Yo conocía a, a Greenwell, el de las embajadoras, ¿no? Sí, él es. Nada ah. más que ya se retiró, ya él se retiró, ya cerró su despacho. Pero era uno, él y Héctor Bravo eran los dos grandes restauradores que un tiempo tuvo Guanajuato, Teatro Juárez, Subterránea. Creo que a Héctor Bravo nunca le tocó la subterránea. Los dos ya se retiraron. Pero ahora el que está muy activo, y él sí, en aquellos tiempos, él trabajó la subterránea, es el Miguel Ángel Ibarra, no sé si lo conocen, el diablo, el hijo de aquel señor que tenía en... En, en, en San Fernando, un, un herrero que le decían El Borrego. Ah, sí, sí, sí. Ajá, donde hay un restaurancito, bueno, está lleno de restaurancitos en San Fernando, y hay, a todos ellos, porque como el papá de herrero le decían Los Diablos, y Miguel Ángel Ibarra, él es el que ahorita está, está él es el que ahorita está tocando restaurar las iglesias, porque Oye, los... Jorge Cervantes estaba viendo también la cuestión de lo, del ruido, o sea, de los este, decibeles, que implica también, este, varias cosas que afectan, ¿no? Digo que sí, la solución no. es muy sencilla, no es una solución política, es leer. No, es una solución nada más así de voluntad ¿no? Claro. Ya no, voy a, me voy a arreglar con el transporte pesado para que ya no pase por la calle. Les voy a dar tal y tal alternativa, punto. Y, y poner letreros donde ya no se puede, por un tiempo que no se puede este, eh, usar el claxon y, y, y, y cuando haya mucho turismo, poner gente en la calle. Los policías que de repente vemos pues que, que, que les estén diciendo que no podemos usar el claxon, y, y, y ahí se acabará mucho, se acá del el azufre, que es, de le está haciendo mucho daño al mortero antiguo, y se acaba la vibración. Lo no más que quiten el tráfico pesado, y no les va a costar ni un peso. Exactamente. Yo creo que si aplicamos el programa doble cero, Gusa, sería fantástico, ¿eh? el doble cero, aplicarlo para las calles subterráneas de Guanajuato. si algo. Estacionamientos, estacionamientos, un doble cero, ¿cómo ven? El doble cero, ¿qué implica? Que son coches nuevos y que no hay necesidad de que tú verifiques hasta dentro de dos años. Yo creo que sería. No, mejor que y vehículos eléctricos públicos y que prohibir a todos ah. los particulares y ya. Solo transporte público, pequeño, como las sprinter, pero eléctricos y sí, aquí el problema es este que bueno Estados Unidos ya todas las armadoras eh, automotrices están reconvertiendo la cuestión eléctrica sí. pero todavía en, en México la tecnología es elevada ¿no? el costo Biden dijo que ya para el año 30 ya va todos va a ser lo que ellos produzcan va a ser eléctrico dijo esta semana sí claro pero aquí la pregunta con la excelente exposición que hizo Dolores Dolores pero me dicen GUSA sí, sí pero me quedé impactado, Busa, por lo siguiente. ¿Cómo se les ocurre meter más cosas a Guanajuato cuando ya está impactado el tráfico? Ya está impactado meter un museo. A Guanajuato no le cabe nada. Los lo de estos jóvenes leoneses, meter una entrada a la ciudad de Guanajuato como si esto fuera el bulevar más importante, como si fuera León, o si fuera Irapuato. Hay una falta de planeación para la ciudad de Guanajuato increíble. Deberían sacar a la gente de aquí ven estos elementos fuera de la ciudad ¿verdad? muchas cosas se pueden hacer con muy poco dinero pero no hay idea más que hacer lo que dijo Carlos contratismo sí. bueno Gerardo Silicio Fernández ya dio, ya dio la solución o sea si te vas a endeudar ende, endeúdate para generar transporte eléctrico dentro de la subterránea ¿no? sí. es productivo ese endeudamiento porque lo van a gozar las generaciones futuras claro. bueno Obviamente, la obligación... Sí. Y parte del endeudamiento, Javier, yo creo que también sería, primero, darle mantenimiento a esa calle subterránea, que es una de las maravillas. O sea, antes de, de lo de eléctrico, yo creo que lo primero que se tendría que hacer para que se siga conservando es darle mantenimiento. Yo, una de las preguntas que me ganó Carlos, porque estaba levantando la mano, y después... Este, es eh, normal, ¿eh? ya sabes que es Muy, normal, muy, es. Anticipa muy anticipadamente, la doctora... Este, de Dolores, y una, un agradecimiento por esta explicación tan, tan profunda y, y bueno, un reconocimiento maestra Álvarez Muchas gracias. Gata, eh, que también ya dio las recomendaciones y que sea muy puntual, eh, que se le dé ese mantenimiento que requiere la subterránea. Como dice Memo, si se van a endeudar, que se endeuden por algo que realmente valga la pena y que sea un beneficio. Es una de las maravillas que tenemos nosotros en Guanajuato y no nada más a nivel, eh, ni, ni siquiera este Estado ni nacional. Es mundial, entonces mundial. sí es importante que le den ese mantenimiento primero y entonces sí, hacer las recomendaciones el mantenimiento está y entonces sí poder empezar a hacer las recomendaciones fuertes, que, que no haya tra transporte pesado que sea eléctrico como dice Javier Esparza, entonces yo creo que lo primero que debería de hacer el, eh, las autoridades municipales es eso darle mantenimiento endeudarse para un buen mantenimiento de la calle subterránea no hay otra, porque hay preguntas muy interesantes que, no sé, ya mismo cuando me dé la oportunidad para, para mencionarlas, de, de cuánta vida tiene, eh, tiene la subterránea, y creo que eso claro. es muy importante. Y muchísimas, muchísimas gracias, maestra, es un gusto. Gracias escuchar. a ustedes, gracias a ustedes. Ahí vienen las preguntas, Gusa, no te vayas. Ahí vienen no, aquí las preguntas. estoy. Aquí estoy. Lolita, si nos quieres hacer favor de leer la participación del público en internet. Ok, este, Leonora, Leonora Villegas dice, lo que veo es a un Navarro que se ha desenmascarado sin pudor para lograr negocios con sus pares, o sea, empresarios a través de proyectos, accesorios no esenciales. Habla por, por, por supuesto de lo del museo uh -huh. de las momias. Miki, este, Miki, manda saludos. Leonora Villegas otra vez dice, si las autoridades municipales no pueden solucionar el grave pro problema del servicio público de recolección y vertedero de basura, no tienen más que tomar sus chivas e irse a su casa. <coughs> Leonora Villegas manda saludos a Paloma y, y te manda decir, Carlos, que bien dicho, bicho, lo que dijiste. Raquel Book dice que es, siempre es un placer escuchar y aprender de la maestra Álvarez Gasta. Alicia Jaso dice, gracias, Gusa, un placer escucharte y aprender de ti. Gelacio G. Gel dice, muy interesante conocer el pasado e historia de la, de la capital y sus recovecos. Gracias por compartir. Mario Aguado, un gusto escuchar a la maestra, siempre mi admiración y respeto. Luis Alfonso Gallo Chico dice, excelente tu disertación, estimada Gusa, muchas gracias. Foroilán Ram, muy instructiva e interesante esta exposición. Muchas gracias a la maestra Gusa. Leonora Villegas, un placer escuchar a la maestra Dolores. Leonora Villegas, maestra Dolores, esta es pregunta. ¿Qué opina de los festivales que organiza el municipio en la subterránea? Pues fíjese que, bueno, los, por un lado no son festivales en que somos la gente va. Pero a mí lo que me, a mí lo que me preocupa mucho de esos festivales es, es que se come allá abajo. Y está infestado de bacterias, porque pues ese es, digamos, si uno camina un ratito, ¿no? Pero pero si se las come uno. Entonces, eh, pues yo la verdad no me he atrevido jamás a comer en la subterránea, jamás. Y sí, pues he, he ido a los festivales, eh, me he dado la vueltita a caminar a ver cómo está. Y, y sí, me gusta que se ve muy alegre en la calle, no hay tráfico vehicular, pero lo que yo no entiendo es por qué comen ahí el eh, soltería no, no es para comer definitivamente para, y, y, y el, alguien uno de mis compañeros de trabajo me platicaba en, el, en uno de los festivales que hubo de, para los muertos que unos conocidos de él habían comido y se le habían puesto bien malos de la panza y lo, lo cual es lógico ¿verdad? Eh, eh, no es un lugar, es muy bonito para admirar hay que caminar, puede una, uno caminarla cuidando que volteando para arriba para que no le caiga a uno alguna Agüita negra, que aunque se vea transparente es negra, pero pues ahí no va a ir uno a comer. No, la salmonella es gratis, ¿eh? No te la pues, cobro. Y no, nada más hay salmonela. Ok, contestada la, la pregunta. Eh, Paloma Rolores Lacayo pregunta para la maestra Dolores Gasca. ¿Cuál es el tiempo de vida útil que le queda a la subterránea si no se le da mantenimiento? Buena, buena. Bueno, los muros, los muros mmm, van a durar están bien gruesos, los muros aguantan. Los arcos, según el estudio que, que ya se hizo en la universidad, están aguantando, incluyendo, había unos edificios que veíamos que tenían mucha carga, mucha carga, están aguantando bien, bien. Y las, la, la única ventaja que yo veo es que la calle tiene muchas corrientes de aire. Muchas corrientes, digamos lo que llamaban aquí en cuatro aires colados, no siempre, pero en un momento dado llega el aire y se lleva todas las, los gases. Pero sí es muy difícil decir el tiempo que pueda, que, que, que la calle pueda, pueda aguantar, porque, pues hay que ver, ya por ejemplo, la doble arcada ya no tiene la carga de los, de los camiones grandes, de, de, de urbanos, ¿eh? Pero tiene los otros. La verdad, a mí sí me haría muy difícil saber porque... También la parte de arriba es gruesa, pero si se empiezan a caer las piedritas, pues no te, ya se empezaron a caer, nos está avisando que ya necesita, pues que por lo menos le cuidemos la parte superior de las de las, de las las bóvedas, pero es muy difícil decir cuánto tiempo. Se le estaba dando mantenimiento porque ya sabíamos que ya tenía, tenía necesidad. ¿Por qué se dejó de dar mantenimiento? Quién sabe. El, el, les digo, el último alcalde que dio mantenimiento y lo dio en el baratillo Eduardo Romero Hicks. Del PAN, de ahí en ¿verdad? Adelante, perdón. Del PAN, ¿no? El, el último fue, alcalde fue que. El último, eh, sí, él fue, fue el primero del PAN, pues. Pero ya, por ejemplo, y el vinieron los del PRI, el no le dieron. Guerrero, ya ni Nicéforo Guerrero, ni Huicho ni Gutiérrez, ni ninguno de los que ha sido después, ya, ya dio mantenimiento. No, pues muchos ustedes, eh, publicó, el río, publicó el libro, el libro del, del río a la calle, por el 50 aniversario. Ah, sí, sí, eh, pero digamos, él, él, ellos hicieron todos los eventos por pues, el aniversario, ¿Qué? pero no le metieron dinero para manten, a la calle para, para su mantenimiento, sí le dio la atención a la calle en el sentido de... Le, no, le hicieron una ceremonia por su cumpleaños. Fue allí en, vinieron hasta los hijos del licenciado Torres Landa y nos invitaron a nosotros. Fue ahí donde está la manita por Los Ángeles y se hizo el evento junto con la universidad. La universidad prestó sus instalaciones para que ahí se presentaran los trabajos y sacaron el libro. Digamos, sí, pero mantenimiento, que le han metido dinero a la piedra de la calle hasta donde yo me acuerdo, no. Claro. Ok, este, yo creo que sí sería muy, muy importante. Javier, tú habías comentado que hay un librito, pero yo creo que no nuestro actual alcalde no creo que se ponga a leer, la verdad. Ni va a leer ese librito ni nada. Pero sería muy bueno que platicara aquí con, con la maestra este, Dolores Álvarez Gasca y que más o menos le diga cuáles son los seguimientos que debe tener para mantener y seguir conservando a nuestra Querida calle subterránea. Voy a hacer como leas a la es de mi cosecha. Ahí está el libro. <ríe> no creo, no creo que bueno, lo lea, ¿eh? No creo. Pero si platica con pero... la maestra Dolores, así que le diga, estas son las recomendaciones. Oye, ¿y dónde, se, ¿dónde se consiguen esos Juárez. libros? ¿Dónde se consiguen los libros, bueno, Javier? Porque a no me han sé, preguntado. O sea, sea, amablemente, el... amablemente me lo regaló Eloy Juárez. Ah, es con Eloy con el que lo. Sí, yo siempre los mando con Eloy Juárez porque también él fue el que me entregó los míos. Sí. Y muy amablemente. Y se lo dio el arquitecto Parra, no seas mentiroso. Bien. No, este, el plano de. Eh, tuve que ir al Archivo General de la Nación porque este debe tener eh, 100 copias, ¿no? Ahí en su casa del plano de Rizuela, el del 1750. Risuela, Rosuela, Rosuela de 1750. No, no, sí me lo regaló. Muy amablemente, este, me regaló una copia. Arturo Parra. Arturo Parra. Ajá. Carlos. Una, una, una gran explicación y, y sobre todo, pues, lo que se devela aquí es la necesidad de mantenimiento de la calle subterránea, que es un elemento primordial de, de, una, de la ciudad patrimonio de la humanidad y que hay que cuidar, ¿no? Y hay que hacer un montón de cosas. Pero lo que entiendo, este, por lo que comentaste de la piedra, etcétera, pues hay otros muchos lugares que también hay que estar al pendiente del mantenimiento porque la piedra se está gastando, porque su sufre deterioro, este, diferentes monumentos arquitectónicos, este, nuestras canteras, en fin, eh, ¿cómo ves el asunto de, de, de mantenimiento? No solamente de la de la calle subterránea, sino en general de, lo, de la zona monumental de Guanajuato. Pues, digamos, eh, ahorita en estos últimos tiempos ha habido poco pocas acciones de casi todo lo que implica man, mantenimiento en la zona monumental, pues es restauración. Y, y pues desafortunadamente tenemos tres años en que no nos han dado, se está... Está con, con cuenta gotas el dinero para, para mantener, para mantenimiento de, de, de, la, de, de patrimonio cultural. Eso lo sabemos desafortunadamente. Eh, antes, antes eh, a través de Fodaproa, no, ¿cómo se llama? Este, este fondo para iglesias que tiene el gobierno federal, se, se podían sacar, eran 50 o 100 proyectos para todo el país. Ahora nos tocaba a nosotros para todo el estado unos 8. ahora nos tocó uno para el Carmen de Celaya. Entonces, eh, pues, no, digamos, no, no, lo que, la, los recursos que, le, que, puede, que tiene el municipio, todos sabemos que son muy pocos. Siempre bajaban el recurso para, para restauración del gobierno del estado o del gobierno federal. Pero ahorita por el lado del gobierno federal no hay. El que está ayudando un poco es el gobierno del estado. Él sí está, por ejemplo, a, ahora que va a intervenirse las, la techumbre de San Diego pues va a ser dinero estatal, y también eh, la basílica, también se va a impermeabilizar la cúpula, va a ser dinero estatal, hasta donde yo sé, pero, digamos, eh, es necesario, y todo el país está igual, todo el país está, está igual, eh, digamos, ve los, eh, hasta por, digamos, hasta por la cuestión de interés de atraer el turismo, las zonas, las zonas arqueológicas, ¿no? Yo, yo veo entre los arqueólogos que no hay, están muy preocupados porque no hay para mantenimiento de zonas arqueológicas, no hay para nada, para nada, para museos. Ni para, para el museo hay. siquiera del templo español. No hay, no hay, para nada hay dinero, todo el dinero sabemos para dónde se está yendo, entonces, pues, ese ahorita es una es una, es una una tragedia a nivel nacional. Paco. Sí, Paco. Bueno, hola, Gusam, ya he oyendo desde que está? inició la sesión y que se pospuso para que este, pudieras resolver los problemas tecnológicos. Bueno, y muy rápido, lo que yo quiero decir es que a, urge que realmente haya un plan no de rescate ni salvamentos, sino de mantenimiento, sino de atención mínima a todo lo que es el patrimonio de Guanajuato. Yo insistiría mucho en que debe revisarse la parte de cómo se utiliza el impuesto que se les cobra a los turistas por estar en la ciudad, esos impuestos al turismo, que se gasta según esto en publicidad pero están publicitando espacios que corren riesgo de perderse y ya en un principio se hablaba de la falta de un plan realmente integral de toda la ciudad del municipio de Guanajuato, pero en especial de la zona de monumentos y de los patrimonios que tiene Guanajuato, eso me parece que es muy, muy, muy importante y que la parte educativa y la parte cultural vayan aunados a lo que pueda ser la promoción turística. Yo he visto que muchos de los museos del mundo, primero ninguno tiene la, qué diría yo, o frivolidad de llamarse internacional. Un museo en sí mismo es una cuestión que tiene convocatoria. A todo el mundo, entonces no tiene por qué ser internacional. Y segundo, pues son realmente museos, no son espacios convertidos con el pretexto de una exhibición de determinadas colecciones, de construir un centro comercial y una serie de actividades de carácter mercantil que son legítimas, pero que en un momento dado tienen que respetar todo lo que son los intereses de la comunidad y sus valores culturales, históricos, estéticos. Entonces, yo sí creo que es muy importante que trabajos como los que ha realizado USA, este y otros de los especialistas de Guanajuato, pues realmente se canalicen a donde se toman decisiones para que realmente el patrimonio esté en condiciones de preservarse y de verlo realmente con enfoque de futuro. ¿no? Este, yo recuerdo que cuando yo veía oía comentarios sobre Diego Rivera, decían que Diego Rivera se quejaba mucho por el mal olor de Guanajuato que olía a caño y ya con lo que Cugusa nos platica pues sí, él en realidad solamente escribía lo que veía y este... Olía. Olía. Bueno, <ríe> yo creo que también veía lo que pasaba por los drenajes pero este, yo creo que es muy importante que todos este tipo de, de, de, de acciones que han venido en beneficio de la ciudad pues se retomen y que los integrantes de la comunidad de Guanajuato, de la, la, los ciudadanos de Guanajuato, pues nos pongamos en un plan de que nos preserven nuestros ciudad, nuestro patrimonio nuestros valores y regresemos a que realmente Guanajuato como patrimonio cultural de la humanidad tenga esos emblemas ¿no? que sea educativo, que no solamente haga pachangas y demás algo que ahorita mencionaba, ¿no? Los festivales que se hacen en la subterránea tienen tres componentes: momias, alcohol y fritangas. Y realmente yo no veo de en dónde esté lo, lo cultural y sí en la parte de negocios, en donde, sin importar los medios, realmente me parece que es muy, muy grave y eh, habla muy mal de la escala de valores y de la ética de quienes están conduciendo ese tipo de decisiones. Entonces, pues, yo diría que recursos sí debe haber y que también para eso se le debería invitar al Consejo Coordinador Empresarial, no solo para que presione al alcalde, para que cumpla lo que dijo en campaña. Entonces, ahí dejaré mi comentario. Muchas gracias. Lorita, ¿tenemos todavía más preguntas? Sí, así es, Memo. Este, por favor. Eh, para, la, para la maestra sí, por eh, favor. dice Paloma, Robles Lacayo dice, ¿cuál sería el monto de inversión necesaria para el mantenimiento mínimo de la calle subterránea? No, yo no, ahí no le salgo a decir porque yo no, no soy contratista, ellos son los que ahorita pueden saber cu cuánto ha asumido los materiales. Aparte, esto, pues se tiene que trabajar con, con, con materiales, digamos, tradicionales, como por ejemplo, con mortero de cal, con algún aditivo para que no la como estaba trabajando antes, y el trabajo de, de rejunteo, pues no, no es nada más llegar a aplicar, sino es un trabajo delicado, también el trabajo de limpieza, los jabones son especiales y se hace con, se, se tiene que hacer con, con, no se puede usar, por ejemplo, cepillos de metal, tienen que ser cepillos de, de isle o de pérdida de plástico, hay que poner las, los, los andamios, ahí sí tienen que ir con un contratista para que más o menos, es trabajo especializado y para que más o menos pueda decirse, no. Ah, y aparte, okay. nunca, yes. nunca se ha pensado, perdón, nunca se ha pensado que toda la calle se restaure porque no va a haber dinero que alcance. Siempre hay que tomar espacios, uno o dos espacios, ver cuánto va a costar eso y, y, y aplicar, a ver, a ver hasta dónde nos alcanza. Pero nunca jamás se ha pensado que, que pueda ser la calle completa en una sola vez. Muy es bien, Maestro. Hay que pensar en un programa, Gusa. O sea, sí, eso, eso es lo que yo eh, planteaba: un programa de mantenimiento. Constante. Eh, así es, en que, en que se, para, se tiene este recurso para esta parte, ah. luego para esta parte, en que se vaya, vaya siendo consecutivo. Y alguno pudiera ser general, alguno, alguno ah, pudiera ser más general. No sé si se ponen los, los, si pudieran poner extractores en alguna parte en donde las, las, la, la, la zona cerrada es muy amplia, pues ahí también sería cuánto cuestan y luego el programa de mantenimiento que no debe pasar como con los primeros, ¿no? Muy bien, maestra. También hay otra pregunta que dice que qué riesgos humanos existen de no darle mantenimiento a la subterránea. Pues en realidad los riesgos humanos van a ser menores porque, porque casi nadie la camina, a menos que sean los festivales. Eh, y, y cuando uno la camina es por alguna necesidad. Mm, sí, yo he visto turistas que se meten por decir algo por aquí, por el teatro, por la bajada del teatro principal para salir un poco más para allá. Si no va uno comiendo no hay muchos problemas. No, y de que le caiga uno una piedrita, pues no, porque tampoco andamos mucho caminando abajo. Las piedritas aparte le van a caer sobre todo en la parte central, le van a caer los coches. Respecto a ese tema de los alimentos, gusa, ¿tú crees que sería conveniente invitar al turismo a no consumir ningún alimento en la subterránea? No prohibir, sino invitarlos a que no consuman. Pues yo más bien, es que mira, yo, vi, yo he visto la, la ocasión en que fui, yo vi a mucha gente de Guanajuato comiendo, no nada más eran turistas. Más por bien, eso. creo yo que de, el gobierno debe de plantear de alguna manera que se pongan, sí, esos puestos, como dice Paco, algo muy legítimo, eso, esos, los comerciantes puedan, puedan ofrecer sus bebidas, sus, pero por ejemplo, ¿por qué no los ofrecen al salir la calle, ya acá en, en la Plaza Cervantes? Claro. ¿no? o que se pongan en la Plaza de Los Ángeles ahí es donde empieza pues ahí, si usted quiere hacer alguna cosa para que suban a comer ahí arriba y, sí, pero, y el festival pues no sé pero en, to en todos los documentos que expide el gobierno municipal y estatal debería haber una mención a, invitando a la gente a que no consuma en la calle subterránea ningún alimento porque hay muchas bacterias y ya no. no, a ver, lo que nos tienen que explicar es que cuando andamos en la calle subterránea, andamos en el viejo drenaje de la ciudad. Claro. Punto. Entonces, pues comer en los drenajes no es bueno. Este no <risa> es una invitación <risa> para nadie y salud debería de poner un punto claro. al asunto y decir, oigan, aquí no se puede. Hay Guanajuato como curiosidad, como tantas curiosidades que tiene. Una de ellas es que no se puede comer en, en, en, en el viejo drenaje de la ciudad, que es fantástico y que es una maravilla, y, pero pues no es para que usted ande comiendo ahí, po, ponga puestos de fritangas, ¿no? Y luego sí. lleve a las momias y las contamine también, y en fin, todas estas cosas. Eh, digo, yo creo que es, ese, es, ese, es, ese es el asunto, no sé cómo lo vean. Sí. También otra cosa que, que somos bien curiosos, vamos a comer a los panteones. ¿Cómo vamos a comer en un panteón? Bueno, es, o sea, es, es cosas así como que son de lógica, ¿no? Hay cuerpos en descomposición y hay polvito que a lo mejor hay también una bola de microbios, pues no voy a ir a comer un panteón. Pues los panteones son para otra cosa. Claro, claro. Me sí. imagino que esta también es pregunta de Alicia Jasso. Dice, ¿es seguro caminar por la subterránea en cuestión de salubridad? Pues no. Yo no sé bueno. si es por el aire que se respira, o sea, ya no habla de comer, sino caminar. Caminar, yo creo que no hay tanto problema si no va uno, si no se la pasa uno horas y horas ahí, ¿verdad? Yo pienso que no hay mucho problema y, porque, pues, se respira, sí, lo, el aire se respira, pues lo que hace uno cuando, cuando las veces que, que de repente pasa un coche y ya hace aire, pues uno, no traías mascarilla, pero te volteabas y te ponías la manita así para protegerte, para no respirar lo, el polvo que se levantaba, pero, cuando yo andaba allí tomando muestras y haciendo cosas ahí de, de, de viendo cómo estaban las tomando las fotografías, pues nunca, me, jamás me enfermé y sí, anduve horas caminando ahí, jamás me enfermé, jamás, pero tampoco, eh, quiero decir que tampoco me la pasaba todos los días y los siete días de la semana ahí y nunca comía, ni tomaba agua ni siquiera, y traía mis guantejitos de plástico para meter las manos en los, en los drenajes, o sea, porque sí, a veces... Hicimos también muestra de polvitos. De hecho, metimos, este, con Juan Urán Ramírez, en paz descanse, él me ayudó a meter cajas de Petri en los caños, eh, que son unas cajas de vidrio, unos círculos de vidrio que tienen un poco de volumen, uh -huh. para recoger polvos, para analizarlos, y pues recuperamos uno, porque entonces había un vagabundo que, que no estaba muy bien sus facultades mentales y nos robó todos. Pero a la hora que Juan y yo metíamos la mano, pues traíamos guantes de hule, ¿no? Pues traíamos guantes de hule y los, y los, y los, pues ya cuando fuimos a recogerlos, uno, y ya nos dijeron, ah, pues es que la monina se llamaba, ¿qué? le decían, era un, era un masculino que le llamaban eh, la, monina. la monina. O la monina le gusta andar metiendo, siempre anda guardando cosas ahí, pues ya los encontró. Uh, el le, pues, ya, ya ni volvimos a seguirle a eso. Y no nos enfermamos jamás, jamás, pero nunca comimos ni nunca. Y caminábamos bastante, bastante. Okay. Leonora, Villegas, Leonora Villegas, es el último, el último, el último comentario. Leonora Villegas dice: se supone que para la conservación de Guanajuato existe un área administrativa municipal que es la unidad de gestión del centro histórico, que en realidad no sabemos qué hace. Son todos los comentarios que hay en, aquí en el Facebook Live. ¿Qué hay ahorita, Paco? No, muy rápido. Es que también actualmente, aunque ya no sea el drenaje, el azotearán sigue sirviendo como sanitario público en horas de la noche. Hay que ver, este, o hay que, o hay que este, pasar en ocasiones en determinado horario, por determinados ingresos este, puntos de ingreso a la subterránea para constatar que efectivamente se sigue utilizando, sobre todo cuando hay callejonear las salidas de los antros y cosas por el estilo. Entonces también eso requiere de que tenga un mínimo de intervención y de orden para que no se siga dando esa contaminación, que esa es totalmente humana y es actual y es permanente. Sí, cierto. Sí, pero, no, yo, yo, yo hice mención hace rato a los documentos de turismo municipal y estatal, porque no conozco ninguno que diga que cuando usted camine por las calles subterráneas de Guanajuato, llámense Río, ex Ríos o lo que sea, no coma. O sea, esa recomendación no la he visto jamás y, y me parece que es una responsabilidad de salubridad. Es decir, el sector salud debería invitar a la gente a que no consuma en áreas contaminadas con bacterias, ¿no? Como es la subterránea, y todas las calles, este, el, el tipo minero que se han hecho en la ciudad. Pues, qué buen programa. A punto de batir récord de llegar a tres horas, este, yo los felicito por su... No, no, no, llevamos dos horas con Gusa con nada más. Ah, perdón, Cierto, cierto, cierto. Mi, mi esquema pues, de contabilidad financiera ha fallado, prometo que lo corregiré la próxima vez. Sí, muchas gracias, este, eh, Gusa, por tu participación tan brillante, que nos aclara muchísimo eh, la, la situación actual de la calle subterránea y también nos hace pensar en qué tenemos que hacer para conservarla y que Guanajuato pueda seguir presumiendo que tiene la única calle subterránea del mundo. Muchas gracias. Eh, De nada, eh, con mucho gusto, me da mucho gusto verlos. Y, no, este, y yo Ahí que has... quiero, que, eh, quiero aprovechar el momento para decir que ya ha habido tres ocasiones en los cinco años que tiene el observatorio en que se ha mencionado tu nombre para, que, para decirte que tienes las puertas abiertas para pertenecer <risa> al observatorio y ojalá que algún día puedas. Muchas, Muchas gracias. gracias, muy amables. Gracias. Yo lo que quiero decir es: nos debes una este, exposición sobre la iconografía de las iglesias de Guanajuato, del cual también tienes muchísimo conocimiento y también está ligado a los temas de restauración, de cuidado y de preservación de, para los actuales y para los futuros guanajuatenses. Con mucho gusto. Con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo en la fecha, Paco. Con mucho gusto. Gracias. Oiga, nada más una, un, un último comentario. Eh, el anterior programa que tuvimos con Sara Hodge, Memo, sí. estoy viendo, tiene más de 5000 este, reproducciones ya. O sea, fue todo, todo un éxito el programa con doña Sara Hodge. Este, y, y sobre el asunto del Festival este, de Cine de Guanajuato. Más de 5000 mil reproducciones. Sí, muchas gracias a todos los que siguen nuestras transmisiones y, y que aprovechan este reservorio que se está haciendo de programa, de, de todas las sesiones públicas del observatorio que están en internet, en la, tanto en la página de Facebook Live que del Observatorio Ciudadano de Guanajuato como de YouTube ahí están todas eh, las sesiones que ha habido y que se pueden consultar en cualquier momento a cualquier hora del día. Muchas gracias a todos, espero que tengan un buen provecho, gracias por su asistencia buenas tardes. Gracias mil, gracias.